Ya estamos en vivo, así que bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? 10.30 de la noche, gracias a toda la gente que se está uniendo a la transmisión en Facebook, en YouTube, en, en YouNow, en TikTok, a Cristian Salinas, ¿de dónde eres? Dice Cristian Salinas de México, Cristian Salinas. Arles, bienvenido Arles, gracias, me he convertido en fan, gracias a Cristian Salinas que se ha convertido en fan de esta transmisión bienvenido allá también a la gente de TikTok, un abrazo ahora te veo por TikTok dice Diego, muy bien Diego voy a tener que quitarme esta porque no veo sus sus mensajes, vamos a hacer esto ya con la chamarra puesta ya puedo ver sus mensajes Sí es que no va a haber de otra saludos Likker, saludos Likker, ¿cómo estás? Voy a ponerme este aquí, al menos que vea los comentarios por abajo. Bien, buenas noches, saludos desde Chile, buenas, buenas a todos, Israel Ventura, un abrazo a Marco Gómez también, a Freika a Kohler, a Luis González, cuéntame unos chistes de tartamudos. Por favor, manda saludos para mi tía, que siempre te ve desde Cajamarca, Perú, se llama Sebelinda para... No, no, Jonathan, casi, casi lo decía Jonathan Mamani. Se ve, esa no me la sabía, fíjate, esa es nueva Se ve linda Se ve linda Muy bien, Jonathan Mamani Cerca, cerca estuvo Saludos desde México, desde el Estado de México Saludos desde Monterrey ¿De qué te ríes, Andrea? No te rías, que casi, casi, casi leo un albur Saludos desde el Estado de México Casi, casi, Jonathan Mamani casi estuve a punto se ve linda es que sí fíjate estuvo cerca esa nunca nunca la había leído casi me agarras en curva pero no alcancé a detenerme ya te quitaban la brujería del muñeco Elisandro, Elisandro, Elisandro Trejo, todavía no, Carlos Almijos, Latosos, Maru está aquí con nosotros, bienvenida a Maru, Ricardo Chávez, saludos hermanos desde Kansas City, Fabián Mejía, gracias a Ricardo Rivera 69, allá en YouNow también, por esos 10 likes, saludos jovencito, hola, ¿cómo estás allá en TikTok? Diego, Diezgo también, un abrazo a Diego, saludos a toda la gente en TikTok, en YouNow, en Facebook, en YouTube, también para mi prima, este... Órale, <risa> Jonathan Mamani! te las sabes, te sabes buenas, eh. Para mi prima Steffi, ¿cómo dice? Steffi, Steffi Herrazo también te ve, <risa> estuvieron buenos, eh. Saludos, desde Nayarit, gracias. Buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Bienvenidos, gracias a toda la gente que en YouNow me está apoyando con sus manitas de 10 Vamos a, a ver si podemos llegar a 10 mil likes allá en YouNow Y la gente de TikTok, ¿dónde está la gente de TikTok? Venga, vengan al en vivo, vamos a platicar sobre historias paranormales Cosas que me mandan al correo Y gracias por, por sus rositas, por sus diamantitos y todo eso que ustedes mandan ahí al chat Les agradezco inmensamente a toda la gente en TikTok Y a todos los de YouTube y Facebook también, Ricardo Chávez Miranda Peña también, genial. Richie, Carlos Armijo también, bienvenidos. Buenas noches, pues vamos a iniciar esto que es Cuéntame una historia paranormal. Ya di la verdad, Oxacto, tú es el administrador de la Matrix. De la Matrix le llama Redo. como que de la Matrix? Giancarlo Maruja Bruja. Hola a todos, a toda la gente de Facebook, apóyeme con las estrellitas. Denle click a las estrellitas, gente. Denle clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, Clic, clic, clic, clic a las estrellitas, por favor. De Portillo Portillo, Insaurralde, buenas noches. Os dan un saludo para mi primo que está aquí viéndote. Un abrazo para tu primo, mi hermano. Dejen sus likes, chicos. Tadialo, a sus saludos. Beatriz G, también bienvenida, Beatriz. Espero que hoy sea una noche tranquila para ti, Buenox. Gracias, le llamo Redo. Gracias, mi hermano. Giancarlo, Oxlack, saludos. Oxlack, un saludo para mi primo no, Kim, Kim Player, ese ya está muy choteado, Kim Playeron ese albur está muy choteado Emanuel Auditor, ¿en qué plataforma están los álbumes? en YouTube? Eh, ¿qué pasó? Slack Davis, Gutiérrez Freya Kohler, saludos Kim Playeron, gracias a todos saludos desde el Estado de México, me dicen ahí, saludos desde Toluca también allá en TikTok, gente de TikTok les mando un abrazo, así ya puedo leerlos mejor de Morales y Manuel también Saludos desde Toluca Desde el Estado de México allá en TikTok Y Angelo Contreras que me mandó una manita de 10 En YouNow ¿Te ves bien Oxlack? Dice Ricardo Sí, sí, me bañé Me bañé ayer Entonces todavía Me alcanzo a notar bien eh, Conforme pasen los días ya me empiezo a notar Ya más mugroso Pero todavía me veo bien Saludos desde Carolina del Norte, gracias un abrazo hasta Carolina del Norte eh, Kim, Kim Player One dice, bromita Kim, Kim Player One ah, sí, es Kim Player One Kim Playerone. One <risa> o sea, te, te dije hace rato Kim Playerone, pero en realidad es Kim Player One, ¿verdad? bromita Jenny Love, Alejandra Prieto, ponte los lentes de Soldador Oxlack ahorita no, Alejandra Aprieto. Miranda Peña, un abrazo. Miranda Peña, ¿cómo están? Pues tenemos cositas que nos han mandado al WhatsApp, historias paranormales, videos, fotografías. Vamos a ver qué es lo que ustedes me han estado mandando y lo vamos a pasar aquí en vivo y en directo. Voy a compartir pantalla para que se vea el WhatsApp, la ventana del WhatsApp y estamos compartiendo ya lo que nos han mandado. Te miras más blanco, dice Diana Marcela Alanda. Oh, como que más blanco? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué te pasas O sea, si fuera blanco, estuviera brillante. De hecho, como estoy prieto, con esta luz me veo blanco. Y es, es la luz de la computadora. Bro, reacciona al moshe. Voy a reaccionar al moshe porque ya me tiene cansado esos videos falsos del moshe. Todos tontos los videos del moshe. Hola Colón. buenas Carlos Almijo, gracias, saludos desde Carolina del Norte Y bien, vamos a ver entonces qué tenemos ya, saludos desde Jalisco Eva Piel de Lobo, Piel de Lobo, Eva Piel de Lobo Hola hermano, buenas noches a Benjamín Pérez Mejía, un abrazote mi hermano Hola querido Ox Oxlack, es la canelita que le pones al arroz con leche, tengo hambre amigos Oxlack, es la canelita que le pones al arroz con leche, ¿Qué tal, diálogo ¿Qué Es la canelita, so, bueno. un abrazo, salúdame Oxlack Jesús Yagami y Elena, dice, ya vine, ahora sí. Bienvenida a Elena, Amaru también. Gracias Ángelo Contreras por invitar a todos sus fans y a Luna, Luna que nos está acompañando esta noche acá en Junao, Carlos Armijo también. Y parece que ya mandé saludos a muchos de ustedes, así que vamos a iniciar esta transmisión. Está Sang región 4. Gracias a todos. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos han mandado Oxlack y Melissa. Crismas, Melisa, Melisa no me ha hablado, desde el día que se enojó, eh, no me ha vuelto a hablar, no no nos hemos escrito, entonces yo la verdad no sé, no sé si un día regrese Melisa, no sé si nos esté viendo, si en realidad ha puesto ahorita la transmisión y está acostada en su cama, con, tomándose algo y viendo la transmisión para ver si no hablamos de ella, quizá nos esté espiando, eh, si nos está espiando Melissa, debo decirle que la extrañamos, que nadie le quiso decir cosas malas, que tranquila, que tranquila, que no pasa nada, que cuando quiera eh, puede regresar a la transmisión con mucho gusto, aquí todos la queremos. Oaxac, sea, saludo a mi tía Alma, no, Carlos Escobar, ese es el más viejito, más viejito de los albures, ¿Ves por qué lo hace enojar? El precio de la fama. Saludos a Meli, me cae bien, dice Evelina vilés Ser personaje público es difícil, esperemos que regrese. Le llaman Redo. Buenas noches, Oxlack. Ya no te diremos. <risas> Ay, Elena. Muy bien, Elenita. Vamos ya directamente a lo mejor al WhatsApp. Diana Marcela Landa dice, ¿está guapo Oxlack? Ay, gracias, Diana. Diana Marcela Landa. Gracias, Diana. Tienes... Tienes malos gustos, pero te los agradezco. Ella sí le echó su pedradotas. Allá sabemos quién. Y Melissa no aguantó vara. Ella sí le echó pedradotas. Allá sabemos. ¿eh? ¿A quién le echó pedradas? ¿A quién le echó pedradas? Melissa. Yo creo que nunca le echó pedradas a nadie. Saludos, mi buen Oxlack, desde Puebla. Estás en... Calma, Maru, Maru. Maru, mejor ya no voy a leer sus comentarios por el momento. Saludos a Oka también y al desconectado, mi hermano, el desconectado que está en la transmisión de Junao. Vamos pues, soltero o qué, Marisol Rubio. Ay, Marisol entra con todas y soltero o qué. ¿Vas a querer o se lo echo al perro? Marisol, tranquila, Marisol, tranquila. Osla, ¿qué piensas de la eugenesia y la vacuna? No conozco a esa señora. A la señora eugenesia no la conozco y la vacuna, pues, opino que pues que es bueno tener sus vacas, ¿no? Es bueno cada quien tener sus, sus vacunas, que te den leche, que te den carne, que, que te den más becerritos, las vacunas, los bovinos. Me gustan los animales de granja como negocio, como, como negocio, este como negocio autosustentable, no como negocio para andar vendiendo carne de vacuna ni de... No, no, no, sino como negocio autosustentable. Porque yo cuando, cuando me retire, cuando ya eh, quiera estar en paz, pues estaría bien retirarte a... Evelyn hables, dice, quiero unos becerros. Cuando yo me retire, quiero retirarme. A una granja autosustentable donde pueda sembrar mis, mis verduras, mis árboles de frutas y tener animales ahí de granja cuidándolos y siendo autosustentable para esperar ya el fin del mundo. Eso, es, eso, eso sería así para retirarme ya, vivir en paz, tranquilidad, cero internet cero redes sociales, eh, y listo, vivir mi vejez ya, tranquilo. ¿Cuándo vienes a Oregón, Oxlack? Ya fui, Diana Marcela, ¿no te enteraste de que fui a Oregón? Ah, a Oregón, no, <risa> a Oregón. Es que pusiste acento en la O, no, no, Oregón, a Oregón, no, a Obregón, fui a, a Obregón, pero a Oregón. Este, No, pues fíjate que no puedo entrar a Estados Unidos estoy, estoy expulsado de Estados Unidos Así que no puedo regresar Oxlack, ese futuro es chévere vivir en el campo Una vez en Perú estaba sentado en la playa de Churín Comiendo arroz con leche Pero me hizo daño y me intoxiqué Afortunadamente no fue nada grave y pudieron sacarme el arroz Ahora solo busco quién es Híjole Jonathan Mamani <ríe> Hijo <Híjole, mamani. ríe> de mamani. Ese Jonathan Mamani, alburerito, eh. Ya se aventó tres muy buenas. albureritos Jonathan Mamani. Pues que te vas saliendo con los heladas. Una vez que te quedaron el palo a la morra en el chat, siempre tenía tema, dice Omar Fernández. Hola, saludos desde Guatemala. ¿A ¿Dónde puedo enviar material de lo que he logrado capturar? Ahorita voy a poner el número en pantalla. Vamos a poner el número en pantalla para que alguien me mande una. ...un audio, que me mande los audios para poderlos escuchar... ...ahí está, estoy poniendo los, el, el teléfono en pantalla... ...cuando quieras venir a Obregón, yo te recibo... Ox, ...a Obregón, sí, a Obregón, sí, a Oregón... ...ese sí, nunca nunca he ido a Oregón... ...alguna vez dejaron una cruz de cementerio en la puerta de mi casa... ...¿qué significa? ¿tienes algo que ver con brujería? tadialo yo creo que unos borrachitos agarraron la cruz... ...y les dio flojera en la noche seguirla cargando... Y terminaron dejándola recargada fuera de tu casa. No, no significa nada de brujería. Es una brujería bastante laboriosa. Así que no, no creo que sea una brujería. ¿Por qué te expulsaron de Estados Unidos? Dice Faustinos. Porque, porque me detuvieron brincando la frontera, Faustinos. Porque me brinqué la frontera y me detuvieron. Me hicieron... <risa> y me esposaron y todo, me golpearon. Psh, psh, psh, psh, psh. Me encerraron, me llevaron a la cárcel. Acabo de ver tu entrevista con Lecito Rey. Gracias, tutoriales. Espero te haya gustado. ¿Por qué la luna vomitó? Oxlack, sea, ¿cuándo invitas a un live al payaso de la Toledo, Jerry Locatero? Pues si el payaso de la Toledo quisiera venir a un en vivo, yo con mucho gusto lo invitaría. Pero si, si, si fuera sincero y, y dijera, la verdad, sí. ¿Cómo, ¿Cómo dice el Payaso de Toledo? La verdad, sí, compa. La verdad, sí, compa. Hacemos hacemos fraude, compa. Que me dijera que, que de verdad hacen fraude, que sus videos son entretenimiento. Yo con muchísimo gusto invitaría al Payaso de Toledo a una entrevista siempre y cuando revelara la verdad. Y de verdad que hasta mis respetos, porque le diría, payaso, adelante. Haz todas las exploraciones paranormales falsas que quieras porque tu show está bueno. Eh, solamente lo único malo es que las, las personas están engañadas de que son verdaderos. Pero si el payaso viene y me dice, sí, sí digo la verdad de que es falso, adelantísimo, señor payaso de la Toledo. Mis respetos, porque tendría toda la todo el respeto de, de ustedes, los seguidores, de decirles que realmente hace fraudes. Bien, vamos a ver qué nos ha mandado. Ahora sí, nos ha mandado un videito. Aquí tenemos el primer mensaje. Dice, tengo el audio de unos primos que se metieron en el territorio de unos hombres lobo en celo y los atacaron. Unos primos se metieron en el territorio de hombres lobo en celo y los atacaron. No me puedo imaginar eso. Hombres lobo en celo. O sea, ¿cómo está? Los hombres lobo tienen su, tu, su región en el bosque. Y cuidado, hombre lobo en celo. Y en la noche están. ¡au! ¡au! Así seguramente. Ahí se metieron en un lugar así. Vamos a escuchar el audio de esos hombres lobo en celo. Pues ahí están los hombres lobo en, en celo. Oxlack sea, nos grabas un audio haciendo eso. Es para una tarea, dice Agustín Benítez. ¿Por qué me meten al grupo de WhatsApp? A mismo grita mi vecina. Así mismo grita mi vecina. Estaba cantando karaoke de Shakira. ¡Au! Se escucha clarísimo, dice Miranda Peña, Peña. Ángelo, un abrazo con tres 23 allá en Yunao. Vamos a ver otra este de los hombres lobo en celos si estuvo bien jalado de los pelos. Saludos desde Puebla, buenas noches, hola, un abrazo, no me escribió más. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver a Dere. Dere que nos ha escrito como millones de cosas y dice, "Ahí está el video de un supuesto ovni o tal vez un insecto." OVNI o un insecto, nos manda esta captura de pantalla. Pues aquí vemos aves eh, y también vemos en el fondo como una línea pudiera ser como un platillo. ¿Lo están viendo? Sí, lo están viendo. No se ve nada claro. Es, es obvio que las fotografías OVNIs no son nada claras. Por eso son OVNIs, porque son objetos voladores no identificados. Aquí podría ser bien una ave que está a la distancia, no creo que un insecto, porque sí se ve que el objeto está más allá de las primeras aves. Yo creo que puede ser un ave, pero completamente extendida, y como está de lado, pues solamente se ve, se ve una raya. Además, la cámara, la fotografía es de muy baja calidad, por eso no permite eh, verse por completo los bordes, y entonces pudiera expresarse esto como... Si fuera un ovni, un objeto volador no identificado, vemos un ave que está acá arriba incluso. Vean, esta está cerca de la cámara e incluso se nota medio rara. ¿eh? Pudiera, pudiera cualquier persona señalarla también como un ovni, pero ya que tenemos la referencia de las aves de abajo y esta ave, podemos notar inmediatamente que se trata de un ave. Por lo tanto, creo que la del fondo también pueda ser un ave, pero mucho más Lejana, pero igualmente, gracias por mandarnos esa, eh, esa esa imagen. Vamos a ver aquí, saludos desde la Ciudad de México. Nos escribe aquí un amigo. Vamos a ver acá. Hola, yo en vivo YouTube suena. Yo sí tengo una experiencia que compartir y de verdad fue algo impresionante, ya que jamás me había pasado algo tan, no sé cómo describir. Le voy a poner, mándame un audio de tu experiencia. Listo. Listo, vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos una fotografía que nos manda. Uy, varias fotografías. Uy, están buenas estas fotografías. Uy, qué interesante esto. Uy, vamos a, vamos a leer esto. Acá tiene, tiene muchas cosas que nos ha mandado. Nunca había visto todas. Ah, sí, ya habíamos visto cosas de él. Vamos a pasarnos, a saltarnos esta porque este, este esqueleto. Eh... Creo que este esqueleto es de China Pero creo que es falso Yo ya lo había visto Vamos a ver esto que dice Hola Oslac, te mando lo que encontró un campesino Te va a interesar, pero a cambio Quiero que publiques mi piedra Ah cabrón Ah cabrón, así de Ya, ya me están aquí Este, ¿cómo se dice esto Ya me está aquí, dice, pero a cambio quiero que publiques mi piedra. Dice que en Colombia gua, guaqueros lo encontraron, parece un faraón. O sea, dicen que en Colombia encontraron esto. Guaqueros son aquellos que andan escarbando en zonas arqueológicas. Sí, parece un faraón. Tiene completamente todo el rostro del faraón. Vemos este tocado que tenía en la cabeza. Y vemos la barbilla también, como eh, la tiene como los antiguos faraones, ¿sí? Esto se ve realmente como un faraón, dice que es huaqueros en Colombia. A ver, esta otra imagen, esta está en una piedra, ¿eh? O sea, esta, la de la, esta que pasamos que era como, como un faraón, puede ser falsa. Puede ser falsa, aunque noto ahí, eh, o eh, mo como mo como, como hongo y eso significa que estuvo que estuvo bastante tiempo en la interperie como mo como hongo así que pudiera ser real hoy estas imágenes nunca las había visto esta también está muy interesante es un rostro que está en una piedra está tallada y sí me parece que es una talla una talla original Precolombina. Vamos a ver la siguiente. Uy, miren ese rostro. Está interesantísimo. ¿Esto dónde fue descubierto? Eh? La fotografía es increíble. Vean a estas personas. Están como desenterrando, están quitando la maleza y sobre la piedra están encontrando figuras. Uy, esto sí me interesa bastante. Aquí tenemos otra fotografía. También me parece... ...muy natural, muy real, es una piedra con un rostro, una piedra muy grande... ...igualmente tenemos ahí marcas de, de, de moho, de hongos... ...que hace que ver que efectivamente la piedra estuvo enterrada... ...o estuvo a la intemperie durante mucho tiempo... ...así que esto sí, me parece real... ...sí, aquí completamente, ¿no? Vemos el rostro de una persona, parece un anciano, es un rostro muy grande... Está labrado en la piedra. Y sí, sí tiene moho, tiene musgo, tiene hongo. Y se ve completamente que ha estado bastante tiempo a la interperie. Sí me parecen reales. No sé si la del faraón pueda ser real, pero todas las demás me parecieron auténticas. Vamos a ver si hay más. Sí, completamente uh -huh. auténticas. Aquí vemos también un trazado. Una... un petrograbado, quizá es un rostro y que tiene como un círculo alrededor, parece un rostro, no está bien eh, descubierto, tiene pasto encima de esto, pero se nota que tiene mucha, mucha antigüedad. Aquí tenemos otra fotografía, aquí no se alcanza a apreciar okay. bien de qué trata. Me pareció buenísimas las fotografías, vean ese rostro, qué hermosura, qué belleza esto Debería de, de darse a conocer porque en, eh, al menos eh, vimos cuatro rostros en una sola área significa que toda esa área puede haber objetos precolombinos, incluso puede ser un lugar detallado. No, no parece un lugar donde pudiera haber un asentamiento. No lo, no lo he visto completamente, pero no parece un lugar de asentamiento. Más bien parece un lugar de Detallado, un lugar donde pasaba el tiempo y seguramente cerca de ese sitio está un río. Si está un río, tenemos muchas posibilidades de encontrar muchas más cosas alrededor. Esto me interesa muchísimo. ¿Dónde es? Dice en Colombia, guaqueros lo encontraron. Parece un faraón. Me manda las fotografías que ya vimos. ¿Ok? ¿De dónde las sacaste, mi hermano? Le voy a preguntar. Si esto es real, me interesaría muchísimo ir a, a ir a investigarlos. Ahora que, que pretendo ir a Colombia, me gustaría mucho ir a conocer el sitio. O sea, se nota que si uno explora por, por un rato puede encontrar más cosas. Me encantaría ir a ese lugar a explorar y a, a escarbar, a ver qué se puede encontrar. Dice Chamuquín, nada como los que se encuentran en México. Todas las culturas son interesantes, Chamuquín 666. Incluso las de Colombia se me hacen más fascinantes porque en México eran asentamientos eh, megalíticos, eh, asentamientos donde utilizaban pues, la escultura, la, los basamentos, donde había un sistema ya de, de nomadismo, de, no, de, de, de sedentarismo perdón y entonces pues es mucho más fácil saber dónde hubo asentamientos porque sobre los asentamientos se formaron las nuevas ciudades pero por ejemplo esto que estamos viendo de Colombia, en Colombia no hubo asentamientos eh, piramidales hubo basamentos algunos pero no de gran tamaño como los que se encuentran en Perú o en, o en, en México y entonces, entonces encontrar estos tallados en bosques o en selvas, pudieran abrir la puerta para información sobre algunas civilizaciones, culturas que mm. se desconocen. Estos tallados, así como los veo, se me figuran más a algunos que fueron encontrados en Guatemala y son bastante raros los rasgos que, que acabo de notar. Porque si sí, no, no se distinguen de que sea una cultura conocida. No sé, en Colombia no, no conozco también todas las culturas eh, ubicadas en Colombia. Pero estas están muy interesantes, muy diferentes a las que conozco de, de Colombia. Luna, sí, voy la historia de una famosa... Eh, which, eh, oh, perdón, seguro no lo vi. Una cara que le hicieron algún motivo. Muy interesante. Te quiero marcar. Mándeme un audio mejor porque luego si marcan... Eh, la llamada no se escucha bien, entonces es mucho mejor si me mandan una oda, un audio. ¿Qué tal el clima allá en Inglaterra, bro? Pues hace ya con mi, con mi clima, gracias, Jacqueline Vázquez. el clima que ya compré, ya está calientito, así que ya no estoy sufriendo. Muy buenas imágenes, la cultura chi, chipcha, Tairona y Muisca. La chipcha, Tairona y Muisca. Andrea, si viste las fotografías que estoy presentando en YouTube o en Facebook, verás que son muy raras. No, no conozco muy bien tampoco la, chipcho, la, chi, la chipcha, la tairona, más o menos, y la muisca, pero no se me hacen que sean asentamientos de, esa, de esas culturas. ¿eh? Necesitamos más información al respecto estaba probando algunas historias de abólicas, estaba. vamos a ver qué más tenemos, dice tomé las fotos, fue hace dos meses, fui a ayudar mira mi foto de perfil es allá mismo, es difícil entrar allá encontré la piedra que te mandé al principio pero esa me la traje conmigo me gusta tu programa hermano, saludos desde Colombia no pues eh, me gustaría Le pregunté que qué parte de Colombia es, para ver si ahora que vaya a Colombia, podemos ir a ese lugar. Está muy, muy, muy interesante, están increíbles. Y dice que él es quien tomó las fotografías y que también se trajo la piedra esta que quiere que la publique. Yo, a la verdad, mi hermano, te voy a ser sincero, con esta piedra no le veo nada de raro. No sé si en vivo se pueda ver diferente, pero me parece una piedra de río... Tú, tú, me, tú me tú, tú me darás la razón de que ahí donde encontraron estas cosas que me estás mostrando hay un río. Ah, de hecho, aquí se ve agua, ¿no? A ver, no, no es agua, es musgo. Así que avísame si, si, si es verdad que había un río por ahí. Vamos, tenemos un mensajito mientras vamos a escuchar este audio. Hola, buenas noches. ¿Cómo tal? Pues gracias por la oportunidad de abrirme este pequeño espacio para expresar lo que me había pasado. Y pues esto este lo dejo a consideración de cada persona. Muchos dirán que qué locura, pero realmente pues sí algo fue algo extraño. Resulta que fui así alrededor de cuatro años en el cual este, fui a dejar flores el primero de noviembre a unos tíos que ya fallecieron. Entonces yo no recordaba en dónde exactamente habían quedado sepultados, ya que mi abuelita era la que se dedicaba, a a refuerzos, veladoras y lo que se acostumbra, ¿no? Bueno, él no termina todo. Mi abuelita ya falleció. Lamentablemente falleció, y pues me vi con la necesidad y la obligación de Dios seguir haciendo lo que a ella le correspondía, ¿no? Bueno, entonces sucedió que yo fui, pero resulta que cuando llegué al panteón, realmente no recordaba dónde estaban sepultados mis tíos. Entonces, pues, se me hizo fácil, empecé a buscar, así que tumba por tu, tumba por tu mano, ¿no? Es eh, suena algo muy loco, pero sí, lo hice. Entonces, pues, no, no lo encontraba, no los encontraba, ya que mi tía falleció primero y a los ocho días fue mi tío, así como que, pues, los, los enterró juntos, ¿no? Prácticamente. Um, entonces, pues, ya que estaba, busqué, busqué, bueno, las, las tumbas tres pues no las hallaba, empecé a desesperar, empecé a llorar, entonces, eh, por pues, la desesperación, y eh, pues. Bueno, dice, para la gente que no está entendiendo porque les digo que, que son las bocinas, o debe de ser algo, no sé por qué en Facebook y en YouTube nunca entiendan, pero en, las, en los otros sí entienden. A decir algo por ahí que no permite que les entiendan. Dice esta chica que fue a llevarle flores a sus tíos que estaban enterrados en un panteón, pero que fue al panteón y que no encontraba las tumbas y que después empezó a desesperar y que comenzó, creo que, a llorar. Y ahí vamos. Estaba llorando, se acercó una señora, una, una señora de pequeña avanzada edad, y me dijo que qué es lo que tenía. Entonces le dije que, pues. Yo encontraba pues, las tumbas de mis tíos y ya les platiqué lo que le había, lo que había estado sucediendo. Me dijo: No te preocupes, dice. Pero me dijo con una seguridad: Como no tienes idea. O sea, no te preocupes, dice: Los vas a encontrar. Y, dice, y me dijo: Pues yo estoy dejando este, una, una cada tumba olvidada. Entonces, pues se quedó así. ¿no? Y le dije: Bueno, gracias por su consejo, señora. Y me retiré y empecé a seguir buscando de nuevo. Cuando empecé a buscar, encuentro las tumbas de mis tíos. Cada una tenía un clave. Mi tía tenía un clave en rojo y mi tía tenía un clave en blanco. Entonces, cuando volteo para buscar con la mirada de la señora, yo no lo encontré. Y fue así un lapso así de un momento rápido, rápido. Entonces, pues dime que así como que qué onda, qué pasa, me dije, no me había pasado eso. Todas las personas que les he platicado me han comentado que posiblemente haya sido una alma en pena pero pues no sé, no sé, no sé. Bueno, para no todo. De hecho, estoy de la Ciudad de México y vine a vivir al Estado de algo Entonces, pues, desde que llegué a vivir aquí, pues, sí, pues, me han pasado demasiadas cosas que, pues, no antes me habían sucedido. Y con mucho gusto les puedo compartir unas historias. Y, y eso es todo. Muchas gracias. ¿Sí la escucharon? Que después de que estaba ya llorando porque no encontraba las tumbas de sus tíos que una mujer se le acercó y que le dijo que no se preocupara que las iba a encontrar y que después de eso dejó flores en cada tumba y encontró por fin la tumba de sus tíos que tenían un clavel cada una de las tumbas o sea yo creo que la, la mujer era la que había dejado las flores es lo que nos quiere decir y como un señuelo para que ella encontrara las tumbas, encontrara esas dos tumbas que tenían claveles y así encontró las tumbas de sus tíos y pudo entregar las, las flores y entonces que a toda la gente que le ha comentado de esta historia, que le han dicho que pudo haber sido un alma en pena la que esa, ese día la ayudó para encontrar la tumba de sus, de sus tíos, digo no sé qué tanto tenga que ver el que se haya sentido tan frustrada, tan, tan mal como para llorar y que un espíritu se haya apiadado de ella y decirle en dónde al menos iba a encontrar las tumbas. Pero bueno, angustiada estaba esta chica y por fin pudo encontrar las tumbas gracias a una persona desconocida que, que llegó y que le dijo que no se preocupara, que las iba a encontrar. Entonces, para ella fue como, como una, como un mensaje divino, ¿no? Como una ayuda divina. Saludos desde Silent Hill, mil disculpas, Oxlack, saludos. A, allá en TikTok, Robert Chávez, también un saludo a Robert Chávez. A Jacqueline Vázquez, saludos, Jacqueline. Se las trae más bien, Luna Wicca. ¿Somos producto de una entidad divina como Dios, como muchos creen? ¿O todos nacimos del Big Bang? Dice Jonathan Mamani. Ya no, te, ya no te creemos, Jonathan Mamani. Tú dices puros, puros albures. Como la rosa de Guadalupe. Exactamente fue como la rosa de Guadalupe. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Dice, hola, soy México Oxlac. Pues hola. Pero no, no me escribió nada más. Solamente me dijo, hola, soy México Oxlack. soy México? hola soy méxico le voy a poner, ¿él es México? ¿Él es México? ¿México me está mandando un mensaje? Tenemos aquí un mensajito. Dice, Buenas noches, Oxlack. Gusto en saludarte. Mi compañero de trabajo, revisando las cámaras de la casa de él. Se percató de esto. Lo dejo a tu criterio. Vamos a ver, es un video que nos ha mandado. Parece un, un pasillo... Parece una calle eh, en la noche. Hay un autobús estacionado sobre la calle. Vamos a ver qué trata este video. Vamos a ver qué capturó la cámara de seguridad. Está la cámara de seguridad ahí. Se ve solamente el autobús sobre la calle que está iluminada. Son las 4 de la mañana. Hoy oh, se comienza a ver como una manchita negra que va caminando. Que va caminando en la calle. Es como una manchita negra que camina. Está ahora regresando como una... Es como el fantasma de un perrito, más bien, parece. ahora pues hasta movió la cola el perrito, ¿eh? Es como el fantasma de un perrito al que estábamos viendo en ese video. Eh, si vuelve a aparecer, si vuelve a aparecer, es claro que se trata de un insecto en la cámara. Que no, no hay nada paranormal, sino que es un insecto en la cámara. Vamos a ver si vuelve a aparecer. Todavía no acaba la grabación. Y ahí viene otra vez. Les dije, si volví a aparecer es que es un insecto en la cámara de seguridad. Está, está muy interesante el videito, si sí pudiera pasar como el fantasma de un perrito o el fantasma de un niño que está caminando sobre la calle, pero no. Eh, es un insecto que está sobre la, la cámara de seguridad. Se ve de esa forma porque está desenfocado, la cámara está enfocando el fondo. Y ahora, por ejemplo, desaparece, pero no desaparece, subió. Subió y no se alcanza a notar porque la cámara lo está desenfocando y por eso lo hace eh, traslúcido, lo hace solamente una mancha oscura. Y así se ven cuando los insectos se posan sobre las cámaras de seguridad. ¿eh? No, hay, no hay nada paranormal ahí, pero está bueno el video, me gustó. Cualquier otro... ¡Esta noche, esto no es normal! Nos mandan un video de cámara de seguridad, donde se aparece el espíritu de un perro. Las imágenes son asombrosas. El perro se paseaba por la noche a las 4 de la mañana, mientras todos dormían. Parecía que era el guardia de la familia. La familia que ahí vivía comentó que efectivamente su can había fallecido días antes y que lo habían tenido por 12 años, que él era quien cuidaba la casa y la cámara de seguridad captó su espíritu. Marta, ¿qué te parece este espíritu de un fantasma, de un perro? ¿Alguna vez habías tenido una situación como estas? Sí, mira, sí, mira, Alberto del Arco. Yo creo que los espíritus de los fantasmas de los perros siempre se van a hacer presentes donde más los amaban. Es el amor tan grande que tuvieron por la familia que el espíritu del perro seguía ahí y sigue cuidándolos. Es una muestra de que ahí el perro seguirá por siempre. Así es en extra normal, pero aquí no. Aquí no, aquí sí decimos la verdad lo que es. El firulais madrugador parecía, ¿no? Alberto del fiasco, <risa> Alberto del fiasco. Para la otra digo Alberto del fiasco. Hola, cómo estás? ¿Quieres que le dije a tu mamá que pones el, presi el presidente? Hola, cómo estás? ¿Quiere, quiere que le dije a tu mamá que pones el presidente? Llegué en el momento adecuado, dice Bapi, Bye. Va y gracias Batipay. Hubieras hubieras visto el video, hubiera sido más entretenido. Hola, haciendo la voz de la bruja Martina. Hola, Carlos Trejo te anda retando. ¿Carlos Trejo me anda retando? <risa> y los animales sí tendrán espíritu o alma. Me, me recordaba la película Los perros van al cielo. Lo había comentado en la tarde, porque en la tarde estábamos viendo el libro de los espíritus de Alan Kardec y precisamente eh, platicamos sobre que eh, nosotros pensamos que son, los humanos somos los únicos con espíritus pero yo creo que en realidad los animales, las plantas e incluso las cosas que son inertes pueden tener espíritu y si, si, des, mm. si descomponemos esa idea del espíritu como ya la tenemos muy bien fijada en el humano, la descomponemos y la pensamos como un recipiente de energía, entonces creemos que efectivamente energía que está constante y que se transforma y que se acumula y que, que se vincula con otras energías. Entonces yo creo que sí. Sí puede haber espíritus de animales, pero no espíritus como nosotros concebimos al espíritu, sino espíritus en una forma de energía que se, que se mantuvo. Es pues que raro, aparece en mi pantalla como que quiere aparecer algo, ¿se dan cuenta? Como que quiere aparecer algo en mi pantalla, pero yo manejo eso. Para que algo aparezca en mi pantalla, yo lo manejo. Pero de pronto parece como si algo se quisiera hacer visible en el cuadro negro que está al lado mío. Miren, ahí en este cuadro negro, se vio como que algo se quiere aparecer. Pero pues aquí están mis manos. Yo soy el que, el que pongo que poner ahí. Me, me voy a poner ahí este, esta. Bien, ahí, ahí lo tenemos en el recuadro negro. Pero la quito. Y parece como que algo solito se quiere poner ahí. ¿Qué tal si por andarle haciendo burla? ¡Ah, ¡Esto no es normal! ¡Con Alberto del Fiasco! ¿Qué tal si nos están haciendo brujería y ya se quiere aparecer algo? Mi astigmatismo no me deja ver nada. Eh, ya empezó Oxlack. En sus videos. Ya empezó Oxlack como en sus videos. Está, estás loco, dice Roberto Grijalva, es Metatron, Israel, eso mismo, saludos, yo vi algo, yo vi algo en serio, es Teresa Fidal, Fidalgo, Leslie, ¿cuántos años tienes, eh?, para hablar de Teresa Fidalgo, ya has de tener tus, tus 28 añitos, tus de 28 a 31 añitos, eh?, Leslie, ¿cuántos años tienes, Leslie?, te andas ahí destapando, Carlos Trejo anda tomando chocolate y a dormir, Giancarlo, yo voy a estar perdiendo. Oh, manifiéstate es el coco. Yo también lo vi. ¿Verdad que sí quería aparecer algo? ¿Quién sabe qué era? Pero algo, era el perro fantasma. Oye, ¿has visto videos de Eder Hernández? ¿Y qué piensas? Pues he visto unos donde está poseído y pienso que es falso, completamente falso. ¡Falso! Todos esos exploradores paranormales solo hacen fakes. Ya me tienen hasta la coronilla con sus fakes. Es el espíritu de Melisa. ¡Cállate! Que Melisa nos está viendo. La Teresa Fidalgo, eh, son Metatron, Omicron y Acitrón. <risa> Metatron, Omicron y acitron No debiste dar clic en mamá soltera, 5 kilómetros. Un espíritu chocarrera. Shh. Vamos a ver qué más tenemos. Está bueno este video. Me gustó, me gustó, amigo. Lo vamos a descargar. Para dar un ejemplo de cómo pudiera ser un fantasma, pero no lo es este no es un fantasma, vamos a ver Elena dice saludos a todos en el chat, Elena nos ha, les ha mandado saludos a todos en el chat, pero mandó solamente media foto de ella es un misterio, estamos viendo que Elena tiene cabello rubio tez blanca cejas pobladas pero nada más se le puede ver eso lo demás no lo deja la imaginación. ¿Qué se traerá entre manos, Elena? ¿Por qué nos ha mandado una fotografía de sus cejas, de su frente, de su cabello, pero nada más? ¿Será un mensaje subliminal? ¿Querrá que todos los hombres vayan a buscar su perfil para ver cómo es Elena? ¿Nos estará dando una prueba tan, tan siquiera de cómo es? ¿Quién sabe qué quiso decirnos Elena con su fotografía? Es un misterio. Ya sé Elena, ya sé que esas fotos es, es, es vieja y era para Melissa, pero aquí estoy inventándome el choro. Tú tranquila, yo nervioso. Es que no puede conectarme mucho porque me sentí un poco mal. Dice Sochidl. Gracias a Carlos. Un abrazo. Solo sé que los nuevos virus suenan a personajes de Transformers. Omicron, Megatron, mitad Elena. Vamos a ver qué más tenemos. Saludos desde Chicago. <risa> Dice, peruanos graban, logran grabar un ovni, saludos desde Chicago, vamos a ver este video, si tienen música se la vamos a ver. Bueno, es una animación. No hay más que explicar sobre esa animación. Pero gracias por el video, mi hermano. Tenemos aquí un mensaje que se ha eliminado. Dice... Dice, claro que en Venezuela hay historias de terror. Las más famosas es la Sayona, un espanto que solo busca a hombres infieles. Se les presenta como una mujer muy bella pidiéndoles ayuda, que si la pueden acompañar a su casa y ahí... Se les vuelve un esqueleto y los vuelve locos. La Sayona, nunca había escuchado la Sayona. Aquí está la Sayona. Era una hermosa y pobre mujer, oriunda de los llanos venezolanos. Ella estaba casada con un hombre mujeriego y promiscuo. Una noche, mientras dormía con su esposo, lo escuchó llamar al nombre de su madre. Ella pensó que tanto su madre como su esposo tenían una relación y eran amantes. La mujer, enferma de celos, al día siguiente se fue bien temprano a la casa de su madre y un mató una gran en el estómago. Su madre, en hermana, la maldijo, condenándola a ser una arma en pena. Desde ese momento, aparece como una arma en pena en las carreteras venezolanas, buscando seducir a los hombres. A través de esto, en el carro, muestra su escalofriante cara. Que dicen que el susto es capaz de hasta producir un infarto o hacerlos quedar lejos. Pues ahí está la soyona. La soyona, se supone. Vamos a ver esto que nos dejó aquí, la soyona. Y aquí tenemos otro videíto, vamos a ver qué dice este otro videíto. Ya sabemos que era el misterioso cubo descubierto en diciembre por el rover chino YouTube 2 mientras exploraba en la cara oculta de la luna. Los chinos llamaron al objeto la cabaña misteriosa y la imaginación de algunos se disparó, aunque ya advertimos que seguramente sería una roca, algo que se confirmó con estas nuevas imágenes. La foto que veis se tomó el 27 de diciembre a unos 10 metros de la roca, a la que han bautizado como Conejo de Jade en referencia a un personaje de la mitología china. Y la verdad es que la roca tiene cierto parecido a un conejo. Pero el viaje no ha sido inútil. Tras el conejo de Jade hay un cráter de impacto que será investigado por el rover. Además, para un geólogo, cada roca cuenta una historia. ¿Por qué esta en concreto es mayor que el resto de rocas de su entorno? ¿Tendrá una composición y origen diferentes? ¿Qué historia nos puede contar el conejo de Jade? Uh, está. Lo que estábamos hablando la, la vez pasada sobre que en la luna se había descubierto pues un cubo muy grande. Aquí tenemos ya la respuesta. Lo vimos en un TikTok, ya tenemos referencias como Melissa. Ahora sí que lo vimos en un TikTok y se supone que es una roca muy grande. Ya están las fotografías. Ahora pues podrían empezar las conspiraciones diciendo que de verdad se trataba de una roca o que si están ocultando una base. Ex, eh, extraterrestre ahí leonadira gracias mandé un audio espero puedan escuchar mi historia claro que sí ahorita lo vamos a escuchar gracias por tus 20 pesotes gracias a toda la gente que me está a, apoyándome con las con la transmisión gracias con los super chats gente en facebook apóyeme con las estrellitas piquen a las estrellitas en, en tiktok por favor apóyeme con la rosita los diamantes todo lo que salga ahí gente Apóyeme con eso, por favor. Y gracias a Jacqueline Vázquez por esos 50 likes y a Claudia Saraí también por 2,500 likes. Gracias a toda la gente de YouNow que me está apoyando en esta transmisión. Gracias, chicos. Carlos Trejo dice, ¿se atreven a cuestionarme si yo tengo 30 años como profesional? Carlos Trejo, que está en la transmisión. Eh, cada que dice Melissa? me dan ganas de llorar. Cada que dices, Melissa, me dan ganas de llorar. La extrañamos. Eh, la Sayona es un ente de Venezuela que, según se dice, en vida mató a su esposo y posteriormente la familia del hombre la maldijo y ella se suicidó lanzándose al río. La Sayona, la Sayona. Oh, ese fantasma venezolano no lo conocía, ¿eh? La Sayona. Hola, Jezebel, Lunita, todos extrañan a Melissa y yo aquí. Y llorando por Agüits. Ah, Melissa y Agüits son extrañados en esas transmisiones. Eh, pero ustedes los corrieron, ¿eh? Sí, déjenme, déjenme, les recuerdo que ustedes los corrieron. Aquí ellos estaban muy tranquilitos, estaban muy contentos. Y ustedes con su mala onda los corrieron. Oxlack, yo también mandé mi historia paranormal. Oxlack, léela, por favor. Vamos a ver qué más nos ha mandado entonces. La Soyona, y bueno, qué bueno que nuestro amigo nos ha mandado este video donde ya se explica qué era ese cubo en la luna, ese cubo gigante en la luna dice, hola, saludos desde Colombia, méteme al grupo, ¿cuál grupo? ¿cuál grupo? ¿cuál grupo? aquí no hay grupos municipio de, vamos a ver este municipio de Buenaventura, Chihuahua, Ejido Benito Juárez, vamos a ver qué es esto ay, madre bueno es un video que ya he desmentido ese video ya lo desmentí es el caso de las brujas de Guanajuato. Entonces, para la gente que es nueva en mi canal de YouTube, en mis transmisiones, ese audio que acaban de escuchar o si vieron el video, eh, es un caso que sucedió creo que hace dos años ya y lo desmentí. Ahí tengo las evidencias de por qué es falso y está en mi canal de YouTube. Así que ese video pues es viejo y es falso, falso ese video. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Le voy a mandar mensaje a mis primas para que me las manden. Que, ah, ya, ya. Ah, este es el de la hada. Fíjense que el de la hada. ¿Sí es el de la hada? Sí es el de la hada. Esta hada la subí el día de hoy, un video que subí sobre esta hada. Y me contesta ya mi amigo aquí. Le voy a mandar mensaje a mis primas para que le, me la manden. Y si igual que me manden más fotos de cómo está y cómo la tienen. Pero sin problema, amigo, para que la puedas ver de cerca. ¿Cuándo y dónde sería para que la cheques? Hola, Buenas tardes. Vi que subiste el video de Lada. Ahora solo me falta que me manden más fotos y videos, ya que no pudo mi, mi prima mandarle por paquetería aquí en la Ciudad de México. Ok. Así que manden fotos y video. Y con eso... Podemos seguir el caso hasta que pueda ir a Veracruz. Le agradezco el mensaje y quedo pendiente. Atentamente. No, ya. Ahí está. Pues ya nuestro amigo que, que nos ha mandado fotografías del hada que encontró. Si no saben de qué hada estamos hablando... Vayan a mi canal de YouTube. El día de hoy subí el video sobre esta hada que encontraron y que se ve muy, muy real, muy interesante esa hada. Vamos a ver este otro mensajito que dice, hola, buenas noches. Mi historia empieza cuando estaba embarazada. Cuando me quedan sola, cuando me quedaba sola, sentí una presencia y escuchaba un susurro diciendo, mamá, muy bajito. Esto me ocurrió varias veces durante todo mi embarazo. Cuando nació mi hijo y él cumplió los cinco meses, me encontraba sola en él, en él, con él. Me habló la vecina y salí un momento. Cuando entré, mi hijo se encontraba sentado en medio del cuarto, sentado, envuelto en sus sábanas. Cuando él se encontraba durmiendo y apenas se sentaba y la hamaca se encontraba amarrada. Me dio mucho miedo, no supe qué pasó y no le encontré lógica. Muchos me dicen que se lo quería llevar los aluches. De hecho, cuando creció y hablaba, me decía que veía una niña debajo de la mesa. Yo recio mi hijo y ya no me volvió a decir nada igual. Ya creció mi hijo y ya no me volvió a decir nada igual. Bastante tiempo tuve miedo. Ahí está el chiquillo. Se lo querían llevar los chaneques, los aluches o las brujas. Y la mamá lo dejó en la cama, que salió a ver a la vecina. Deja al niño en la cama y cuando regresa el niño ya está sentado a mitad de la sala ¿cómo fue posible eso? ¿cómo se pudo bajar si apenas y se sentaba el niño? alguien lo tuvo que haber levantado y puesto en la sala eso, eso es de miedo porque sí suele pasar hay muchas historias donde se cuenta que a los niños así se los quieren llevar y que, y que los encuentran de esa forma o a veces se duermen con los papás y, y despiertan y ya no está el niño el niño ya está llorando abajo de la cama por eso dicen que las brujas se los quieren llevar vamos a decir hola buenas noches, saludos desde Chile soy Freya Kohler de Facebook ah Freya, qué bueno que me mandes mensajito Freya, vamos a escuchar tu audio y a ver qué tienes para nosotros yo tengo esta historia sobre y el año pasado eh, me ocupaba dos piezas. Acá la casa de un papá. Y ya, tenía que ocupamos una y la otra vez tenía puerta de la cerrada. ¿no? Mi hijo relativo. ¿no? Y, ¿no? y, y la empecé a arreglar. Y después eh, mi papá me ayudó a ponerle la pieza flotante, la pinta de blanco y también la cama parecida, desmitad para para la y esa noche mi hijo no quería entrar ni a la cama por la okay y no sabíamos por qué la... Y a la, ventana, checa, que... la verdad la verdad no se entiende nada fresha. fresha fresha si estás en Facebook tú misma te estás escuchando no se entiende nada no se entiende porque yo creo que estuviste hablando Grabando muy cerca, con el teléfono muy cerca, y por eso no, no se entiende nada. Mira, vamos a adelantarle. Y, y porque me di cuenta de en mi en los que me dijo: que ya entró a mí, por de las dos piezas. Después al otro, al otro lado. Y también llegaron a hacer mi mamá, entonces cuando a la cara de mi hijo, no se dormir. Y ahí no. Ya sé, Fresha, mejor me vas a tener que escribir lo que, lo que me dijiste. Mejor escríbemelo y lo leo porque no se escucha lo que dices. Se escucha muy, muy, muy turbio. Como si tuvieras el teléfono muy pegado a la boca. Vamos a, a ver mientras, Fresha, a ver si se anima. Vamos a ver qué más dice. Ay, cuando te abrazé, el 2018, eh, también para el de trabajar. Y los zapatos. Si no se escucha mucho, Fresha. Discúlpame, pero yo creo que escríbeme lo mejor y lo leo. Vamos a ver este otro mensajito, este mensajito, mensajito que dice: Hola, Oxlack, un saludo. Vi tu último video y quiero compartirte una grabación que tengo. Su origen es desconocido, sinceramente. No sé si es real o un video más que ronda en internet con la intención de asustar. Lo único seguro aquí es que es escalofriante, pero sé que al presentártelo encontrarás la verdad que hay detrás de esta. La historia es la siguiente. Mi familia trabaja en una empresa la cual le proporciona un celular de trabajo. El caso es que este celular se quedó varios días en la empresa y fue la semana pasada cuando mi familiar tuvo nuevamente acceso a este. Lo que encontró revisando la galería del celular fue el video en cuestión, donde no se ve absolutamente nada, pero se escuchan gritos y sonidos muy aterradores. que podrían, te pondrían la piel de gallina a más de uno? Entonces, su familiar tiene un celular, eh, el trabajo donde, donde él, este, pues, está laborando, se lo dan, y entonces, ¿qué, ¿por qué se escucha tanto eso? ¿Qué? ¿Por qué se escucha eso? No puede ser, tantos mensajes llegan Oh my God Ok, ya, se tranquilizaron Eso de los mensajes Vamos a, vamos a escuchar el video Porque se supone Que cuando regresa el familiar este Y agarra el celular, pues se encuentra Esta grabación en, en el celular Algo que nadie pudo haberlo grabado Vamos a escucharlo <risa> Ok, nuevamente la historia es, eh, es buena, pero el video es falso. El video es la grabación que escuchamos, el mismo que escuchamos hace un ratito, es el mismo audio. Y esos audios fueron sacados de una mujer que efectivamente estaba gritando en la madrugada. Y eso fue grabado en, eh, en Cuernavaca, Morelos. Entonces esta mujer estaba gritando en la calle, estaba mal de sus facultades mentales, tenía como esquizofrenia. Ese audio que grabaron se lo han puesto a miles de videos estos dos que acabamos de ver es un claro ejemplo, es el mismo audio, es falso. Ya busquen otro audio para hacer falsedades porque este es falso. Así que, pues bueno, ahí está la historia y el video es falso. Acá dice, hola, ya se le juntaron sus pagos de Copel, su pago de Copel, señor. Amigos, por favor, écheme la mano con los superchats, con las estrellitas con los regalitos, con los likes, con todo, porque ya tengo un mensaje aquí de que no he pagado en Coppel. ¿Cuándo va a pagar Coppel, señor? Y pues imagínense qué pena con ustedes que me estén cobrando por Coppel. Échenme la mano para pagar Coppel, si no nos van a cancelar, nos van a embargar. Imagínense que embarguen la computadora, que embarguen eh, los micrófonos, que embarguen los celulares y ya no va a, a haber transmisiones. Por eso me deben de apoyar con los superchats, con los likes, con todo, porque ya Coppel me está buscando. Qué pena con ustedes, tuve que leerlo, ni modo. Y también dice, Elena, te amo, bebé. Dice el señor de Coppel, que ama a Elena. Pues podríamos hacer un intercambio ahí, señores de Coppel, con Elena. No sé, a lo mejor Elena pudiera de alguna forma ayudarme, pudiera sacrificarse de alguna forma para toda la legión Oxlack. En lugar de que paguemos Coppel, pues Elena tendría la solución. No sé si... Si esté si usted, si usted de acuerdo. No sé si esté de acuerdo, Elena, que nos pueda ayudar con el señor de Coppel. Un trueque, claro, un trueque, Leslie. Elena como que se rió, pero puede ser que sí, ¿eh? Elena, como que fíjate, ya, ya sentí como cariño de parte de Elena, porque hubiera dicho no, pero se rió o sea que lo pensó o sea que sí le tiene estima al, al programa, así que pues gracias Elena por tenerle cariño al programa pues si me siguen este molestando esta gente de Coppel yo creo que podemos hacer ese intercambio, también me voy a ir como Awitz y Melisa <risa> <risa> dice que también se va a ver como Awitz y Melissa O sea, o sea, todos aquí se, este, se ponen sus moños, no puede ser. Las morras que entregan los créditos de Coppel siempre me moquetean, jajaja. Ja, ja, dice Shotgun Alien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dice: Hola, Oxlack. Aquí, Luna de Wicca. Te cuento mi historia paranormal. Una vez cuando pasaba por la que fue la habitación de mi bisabuela, vi de reojo una mano con sombra. Pensando que era mi imaginación, no le hice caso. Pero no hacerle, para no hacerte el cuento largo, varias veces vi la mano y ocasionalmente señalaba a un espejo antiguo que también perteneció a mi bisabuela. En fin, entre mi mamá y yo decidimos ver qué había tras el enorme espejo. Al pie de él había un tramo de madera aparentemente perforado, Metí mi mano y saqué un papel, un mensaje escrito que decía, de tres en tres, hija. Y cosas me ocurren en periodos de tres, cada tres meses, tres años, y así, saludos, un mensaje de mi bisabuelita. Le mandó su bisabuela un mensaje en el espejo y que decía, de tres en tres, hija. ¿Qué le habrá querido decir? De tres en tres, hija. Ayúdenos a resolver este misterio. Porque ella, ella lo tomó como que cada tres meses o tres años o cada, cada tres temporadas, tres periodos, le, le pasan cosas. Pero, ¿por qué le habrá dejado ese mensaje de tres en tres, hija? ¿De tres en tres? ¿Su bisabuela le dejó un mensaje en un hoyo, en el espejo, que decía de tres en tres, hija? Dice Evelyn Avilés, que no es tan malo tener de tres en tres novios, dice Evelyn Avilés. Que no es malo tener de tres en tres novios. ¿Qué significa el número tres? De tres en tres, hija. Pues que sea más explícita la abuelita, ¿no? Lo hubiera dicho más directo, no como un, un acertijo. Ahora sí, un saludo a la bisabuela, una loquilla, dice JGD091. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dice, ¿qué onda Oxlack? Te invitamos a San Luis Potosí a visitar el Panteón del Saucito. Tiene muchas historias y leyendas y no tiene mucha cobertura nacional. Pues claro, invítenme, invítenme, dígame cómo lo hacemos y vamos al Saucito allá en San Luis Potosí con mucho gusto. Claro que iría al Saucito. Dice aquí alguien, hola, eres Oxlack de YouTube. Oyes, contesta. Ay, que sí le voy a poner. Sí, pirilí, le voy a poner sí, pirilí. Hola, eres Oxlack de YouTube. Oye, contesta. Y le puse sí, Pirili. Vamos a ver aquí este mensajito que dice, oh, saludos desde Chile, muchos puntitos, muchos puntitos. Este video es del norte de Chile, véalo por favor, es muy real la evidencia que muestra este un joven que graba algo que lo persigue. Es la misma bruja, ¿no? O sea, es, vamos a, vamos a ver, tengo dudas de qué vaya a ser esto, pero ha de ser el mismo que hemos estado viendo durante toda la noche, el mismo audio. Segurito es el mismo A ver vamos a ver Algo persigue Persigue este hombre en Chile La ruta oculta Hace tres semanas A ver vamos a ver el video pues Espero que no tenga música A ver vamos a ver el video Vamos a ver el video, vamos a, a detener pantalla y vamos a compartir pantalla ahora de la pestaña de Chrome. Algo persigue a este hombre, le vamos a poner que sí, le vamos a poner esta parte de acá para verlo más grande. Entonces vamos a StreamYard. Ahí se alcanza a ver más o menos. Si ¿sí se ve. Eh, vamos ahora sí a ver este video. ¿De qué tratará? Vamos a verlo. Ya que bien, un abrazo. Poder, eso significa en la Wicca. Poder. Claudia Saraí dice poder. Aquel extracto de video que acaban de ver fue grabado por una persona en el campamento minero María Elena en Antofagasta. Este trabajador, debido a las constantes manifestaciones paranormales, cerca de las 3 o un cuarto de la mañana, decide hacer algo que no muchas personas se atreven a hacer en una situación como esa. Y es grabar absolutamente todo lo que está pasando, recorriendo cada recoveco de la habitación fenómenos como pasos, voces, golpes extraños y que las puertas también se abrían solas, logró registrar en el video, no solamente en un acto de valentía, sino que también una forma de poder demostrarle a los jefes y compañeros de que en ese lugar efectivamente... Gracias pasando a User9456 por 903, que 903 de likes, y gracias. La ...en ese lugar era insostenible. Tenemos varias alternativas para poder argumentar lo que estaba pasando aquella noche. ...desde el lado de lo paranormal... ...fenómenos poltergeist, fenómeno fenómenos de impregnación energética... ...algún espíritu maligno que rondaba ese sitio... ...y también una alternativa clave... ...que creo yo que va sujeta al contexto del video... ...y es que este hombre es oriundo de Salamanca... ...y una semana antes de llegar al campamento minero... ...una anciana le dijo que una maldición iba a caer sobre él... ...¿será producto entonces de la maldición? ...o simplemente fue algo subjetivo... Para ello vamos a revisar el video completo de lo que pasó aquella noche en el campamento minero de Marielena. Ok, un hombre les van a pasar fenómenos paranormales. Está en una habitación, está iluminada, está grabando vamos. toda la habitación... Y de pronto se abre una puerta. Es la puerta del baño aparentemente. Hola, hola, Carlotina. Ya se abrió la puerta sola completamente. Se siguen escuchando ruidos. y no hay nadie adentro del baño Está revisando el baño y pues no se ve nada. Hay un tocadorcito, está la bañera, pero no hay nadie adentro. ¿Cómo pudo haber sido posible que se abriera solo el baño? Prendió la luz, la vuelve a apagar, se va a salir del, de la habitación. Dejó la puerta abierta del baño. Y está grabando hacia el piso. Se supone que son las 3 de la mañana Y vuelve a comenzar a grabar La habitación está oscura La puerta del baño se ha vuelto a abrir Aparentemente está como en un hotel Porque hay dos camas en la habitación Parece que la que alguien está jugando con la manija de la puerta de la del baño. Uy, uy, uy, se está abriendo la puerta del baño sola. Sale Uy. Se ha abierto la puerta del baño sola. nuevamente entró al baño para revisar qué hay, prendió la luz ahora está cerrada la, la bañera yo, de, yo digo que la debe de abrir para que veamos que no hay nada no abre la bañera todavía ya la va a abrir no hay nada adentro y ahora va a abrir el, uh, el mueble que tiene el baño, abajo tampoco no hay nada no hay nadie adentro Sigue revisando el baño, pero pues no hay nada, no hay nadie adentro. La puerta se abrió solita en tres tiempos y ahora se ha escuchado un golpe en el armario. Está regresando a la habitación. O sea, yo con eso yo ya, yo ya tendría que haber prendido ya todas las luces. Está un armario muy grande ahí. Sigue, sigue, regresó al baño. Sigue grabando, pero. Ah, mierda. Ahora se abrió la puerta de la, del, del cuarto. Piensa que alguien se metió o que alguien se salió. Que alguien estaba dentro de su cuarto, ya se salió. Estamos viendo, pues las habitaciones de, en ese hotel cómo están, están en un exterior hay un patio muy grande de terracería y las habitaciones están alrededor es decir, se ve, se ve ahí la noche, se ven los arbolitos se ve el pasillo donde todas las luces están prendidas y todas las habitaciones están cerradas porque están durmiendo todos sigue grabando ahora Está grabando hacia la puerta de, de su habitación, ya deberían de ser más tarde. Como pudieron ver al principio del video, él claramente ya notaba algo extraño en el ambiente. Y es que también debido al contexto que vio su amigo, su compañero, bajo su autorización también, eh, para mostrar los videos y también el testimonio. Esta persona ya venía desde mucho antes con estos episodios, pero esta vez se atrevió a grabarlos desde Salamanca y también ahora en el norte, que se incrementó aún más. Episodios paranormales, eh, iban desde escuchar ruidos, pero también de sentir un olor muy extraño, como a tierra húmeda, y lo último que sintió fue algo escalofriante, que fue un chillido de un cerdo. Y si vemos bien el video del comienzo, al momento de que se abre la puerta, se escucha un sonido muy saturado, muy parecido al sonido que puede hacer un cerdo. Él cree fielmente que esto fue como una maldición, producto de lo que venía viviendo. Que... Bueno, está interesante el video, sí me gustó. Eh, vamos a, a dejar de, de, tener la, de tener la pantalla. Eh, pues está bueno, sí me gustó mucho ese video, porque se ve más natural. Se ve como que no está preparado, porque no es extraordinario, pero sí da mucho miedo que esa puerta se abra. Yo les comento que tuve una situación así apenas eh, hace unos meses cuando fui a un fuimos a un hotel estábamos en león guanajuato porque estábamos en la expo entonces ahí en león nos hospedaron en un hotel llegamos ya tarde al, al hotel no recuerdo qué hora era yo tenía bastante hambre y todavía salimos a buscar algo de comer y todo eso regresamos a la habitación la habitación estaba en un tercer piso, y al lado se quedó mi manager también, y, y mi novia y yo nos quedamos en, en la otra habitación, la última que había de, de las habitaciones de arriba, y todo normal. Este, pues nos bañamos, cada quien se preparó para dormirse, etcétera. Entonces, justo que estábamos viendo la tele y apagamos la tele, apagamos todo ya para dormir. Yo creo que habían pasado cinco minutitos y escucho había un sillón enfrente de nosotros dentro de, de la habitación estaba la cama y había un silloncito donde habíamos dejado las cosas y escuchamos bueno escuché que, que estaba que se habían movido las llaves ella también creo que lo escuchó no recuerdo ya bien ahorita cómo es se escucharon llaves que se movieron pero ahí adentro de la habitación como estaba completamente en silencio y todavía no estábamos dormidos, apenas estábamos eh, cerrando los ojos Y se escuchan las llaves que se mueven Entonces me, me despierto y digo, no, no puede ser No van a empezar a, a, a, a ver fantasmas aquí Y me levanto y checo la, las maletas que estaban en el sillón y, y todo eso Y no había nada de, de llaves ahí Las llaves que tenemos en la habitación las tenía al lado en el tocador Entonces me pareció muy muy muy extraño y, y ahí quedó no después más noche me desperté porque escuché que la puerta se estaba abriendo y entonces desperté desperté a andrea le dije que la puerta se estaba abriendo y era la puerta que teníamos de frente a la, a la cama, la puerta de enfrente era al baño, y yo lo había dejado cerrado, y la puerta, cuando prendí la luz, ya estaba abierta, entonces fue como, no, no puede ser, no puede ser, y dije, no y es que me pongo mal, pues porque yo tengo ansiedad, estrés y todo eso, y entonces, sí, obviamente, si yo empiezo a, a pensar mal, pues mi, mi cabeza no me deja descansar, y es como si la dejé, yo la dejé cerrada o la dejaría abierta y se abrió, pero no. Me despertó el, el ruido que hizo la puerta cuando, cuando abrieron la puerta. Se escuchó todo eso y por eso me desperté. Y entonces fue como... Pues no, la, me, no me acuerdo que me paré y la cerré nuevamente. Y fue así como... Y ahora el, estaba muy, muy raro ese, ese hotel porque les digo que tenía cruces por todos lados y arriba nuestra... En nuestra cama, en la cabecera de la cama había una cruz bien grande. Fue como pues a dormir, ¿no? Y entonces pues nos dormimos. Ya era muy noche, yo creo que cuando nos dormimos eh, era como después de las 3 de la mañana. Cuando nos empezamos a dormir a las 3 y lo de la puerta fue como a las 4 o 5 de la mañana. Cuando me volví a despertar por la puerta. Bueno, pues dormimos. Y después a las 8 de la mañana seguíamos dormidos, pero Andrea me despierta, me despierta y me dice que la puerta se estaba abriendo, que la puerta nuevamente del baño se había abierto. Y ya cuando pues, reaccioné y todo, efectivamente la puerta del baño otra vez se había abierto, pero no, te, no había una corriente de aire dentro del baño, no había ventana que pudiera entrar una corriente de aire y abrir la parte Tenía la manija y, y era por eso se despertó ella también porque escuchó cómo movieron la manija y volvieron a abrir la puerta. Así que esa ese día pues fueron fue el ruido ese como a llaves adentro de la habitación y que dos veces se abrió la puerta del baño. Eh, sí yo la verdad estaba como no no puedo creer que sucedan estas cosas afortunadamente estaba con ella. Porque si me pasa a mí solo, me empiezo a desesperar. No me dan, no me dan miedo los fantasmas, pero cuando estás en esa situación, eh, te, te hacen sentir vulnerable los fantasmas o ese, ese tipo de cosas. Saben que estás solo, saben que, que, está, que es de noche, no sé, etcétera. Te quieren como molestar y este video que ahorita acabamos de ver me recordó mucho a eso. Porque este chico se encontraba solo en la habitación y que le esté ocurriendo eso. Además, ¿vieron cómo se abrió la puerta en tres tiempos? Cuando él le dijo que ya salte con chatumar. Cuando dijo así y se abrió más la puerta. O sea, como te hace sentir estas cosas que están presentes, que te escuchan, que te están viendo y tú no los puedes ver. Eso es lo realmente aterrador, que estos espíritus o lo que sea pueden mover cosas, te pueden estar observando, está la presencia ahí, pero nosotros no podemos verlos. Están estamos en desventaja, estamos vulnerables y ellos son como burlones, ese tipo de situaciones son como burlonas y eso da miedo. Dice Jacqueline Vázquez, te irías corriendo de ahí, ahí sí dice Sandra. <coughs> Una recuperación de cobradores de Coppel y Electra. El fantasma quería cochear y no le salió. Llamada a recepción a las tres. Ayuda, ayudas. <ríe> una llamada a recepción. Yo le dije a la muchacha, cuando nos fuimos, en la mañana siguiente, eh, ¿por qué estábamos en León? No, no estábamos en León, fuimos a Michoacán, me parece, sí. Fue cuando fuimos a Michoacán, ¿verdad? Fue en Michoacán donde nos sucedió eso. Sí, y solamente estuvimos una noche, exacto, sí. Entonces, cuando nos fuimos al, a, al día siguiente, yo le, yo le dije a la, a la muchacha que si no espantaban en el lugar. Y me dijo, no, no, aquí no. Le digo, ¿y por qué tantas cruces? Y dijo, al, al dueño le gustan las cruces. Y dice, tiene otro hotel y en el otro hotel sí espantan. Pero en este no. Ay, sí, ajá. Yo creo que no nos quiso decir para que no hiciéramos mala reputación. Y por eso tenían cruces. Las, las mismas llaves para abrir los cuartos eran cruces. O sea, el, el hotel estaba lleno de cruces, no sé por qué. Y sí, se sentía muy pesado. Estaba, no fue agradable, la verdad. Dormimos porque ya estábamos cansados y dormimos después de las 3 de la mañana. Entonces fue una experiencia de, de miedo. ¿eh? A mí no me gustan mucho los hoteles porque sí. Suelen pasar cosas así, suelen escucharse ruidos eh, y otras cosas. Les diría que les contaría otras historias, pero no puedo contárselas. Pero sí me han pasado situaciones paranormales en algunos de esos sitios donde te quedas a dormir. Dice Evelyn Avilés, y en los cuartos, el lugar de botellas de agua para beber era agua bendita. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Alguien ha visto un comentario de Blackwell Black Dust? No es por nada, pero siento que mientras más imágenes religiosas, más pesado se pone el ambiente, dice Adán. En un hotel o... Oh, en, en un hotel, yo, Pugido, ¿qué será Oxlack? Los moteles también se escuchan ruidos raros. <risa> Ahorita que dices eso de las cruces, tengo una tía que se fue de viaje y dejó su casa sola. Yo iba... Yo iba a darme unas vueltas a cuidarla y aunque fueran las 5 p.m. se siente bien raro, dice Yaité. Es que sí, cuando, cuando un hogar se comienza a, caer, a quedar solo, es como que, como que las energías empiezan a quedar ahí, como que se siente feo, se sienten feos esos lugares que, que están ahí, con todas las cosas como para habitarlo pero están solos. Así que hay muchas casas que, por ejemplo, están a, a abandonadas, pero no están descuidadas, simplemente nadie entra a esas casas. Y cuando entras a esas casas se siente, se siente frío, se siente como que ya la habitaron a alguien más, ¿no? Como que algo está ahí. Vamos a ver qué más nos han mandado. Este estuvo bueno, mi amigo, gracias por mandarnos ese. Mi novia me ha mandado un te amo, mi amor. Gracias, chulada. ¿La estamos viendo en pantalla? No, no la estamos viendo en pantalla. Vamos a ponerla en pantalla. Ah, pero debo compartir. Compartir pantalla. Ventana, Whatsapp. Ahí está. Ahí está. Uy, casi, casi muestro la fotografía que me mandó aquí. Uy, no. casi. Casi muestro la fotografía que nos las fotografías que nos mandamos en algún momento por hacer alguna investigación ocurrió algo extraño, saludos desde Dolores Hidalgo, hay muchos entierros en los hoteles y ningún difunto por allí dicen, hay muchos entierros en los hoteles y ningún difunto por allí dice Luigi Mal Oxlack, algún tiene significado haber nacido en 1996 0606 -06? pues no Christmas, en realidad no, porque se ha manejado que el 666 es el número del diablo, el número de la bestia pero en realidad no, no lo es. Claro que no lo creyó Giancarlo, porque mi universo no tiene espacio. Era el pack, cuidado. Ya estoy enseñando el pack, cuidado por andar enseñando el pack. Miren, ahí está el pack de mi novia. No puede ser. Hay más packs, miren. Todos esos packs. Ay, oh, no, no. No, no, no. En, en vivo estoy mostrando los packs. Ya vamos a pasar esto. Dice, hola, saludos desde Monclova, Co Coahuila. Esta foto es real. Ustedes digan, ¿qué es eso que se ve ahí al lado de la niña? ¿Qué es eso que se ve ahí al lado de la niña? Vamos a ver que si esta foto es real, que si algo que se ve al lado de la niña. Pues, pues si alcanzan a ver qué es eso, vamos a ponerle con mucho más. Ahí está la imagen. Pues no, ¿eh? Yo la verdad no, o sea, se ve algo ahí, pero con una cámara tan baja calidad... No se alcanza a ver nada O sea, bien podría ser un perro Bien podría ser costales de basura Bien pudiera ser la abuelita Bien pudiera ser un fantasma Bien pudiera ser el diablo Bien pudieran ser ángeles Bien pudieran ser piedras Bien pudieran ser este alguien con una máscara Pudieran ser mil y un cosas Pero la verdad es que no se ve nada Se ve completamente borroso Ahí sí, nada más es de andar adivinando Pues qué se ve, no se ve nada Solo con la imaginación, dice Jacqueline Vázquez. Fue Michoacán, exactamente, fue Michoacán. Pues esta, la verdad que no se ve nada. Dice que ahí está la imagen, miren. Se supone que ahí hay algo, pero la verdad pueden ser mil y un cosas. Yo no le veo nada de extraño a esta imagen. Yo creo que una paraidolia así Dice, ¿qué tal? ¿Qué se necesita para mandarte videos? ¿Tú los pagas? Aunque sea una ayudadita, ¿alguien te los pasa? Sí, pago... 500 dólares por video. <risa> a ver, a ver, ah, eso que me escribió. Este, hola, eres Oxlack de YouTube. Oyes, contesta. Yo le puse sí, Pirili. Y entonces me pone, ¿qué tal? ¿Qué se necesita para mandarte videos? ¿Tú los pagas? Aunque sea una ayudadita, aquí te, ¿a, a quién te los pasa? Y yo le pongo, sí, pago 500 dólares por video. <risa> a ver, ahorita, ¿qué me dice? Si había tantas cruces, dice Oxlack, espero saludarte linda noche. Si había tantas cruces, ¿era para alejar algo? Yo digo que sí. Dice nuestro amigo, hola, te escribo una historia corta, pero muy buena. Tengo 29 años. Hace unos 10 años, en una cena de Navidad, mi familia y yo estábamos platicando cosas extrañas que nos sucedieron en la casa donde crecimos. Les conté que cuando era peque y mi hermano y yo dormíamos en una litera, yo dormía en la cama de abajo y él en la cama de arriba, Varias noches veía la sombra de una persona vestida de traje y se recargaba en el tubo de la litera por horas hasta que me quedaba dormido. Todos se reían incrédulos menos mi hermano que se quedó blanco y serio. Cuando estuvimos solos me dijo que él veía en las noches una cabeza y un sombrero que pasaban y se recargaban en el mismo tubo por horas hasta que se dormía. Te sigo desde hace muchos años, por lo menos unos trece Recuerdo que tuviste un problema con tu canal y empezaste a subir tus videos desde otro canal. Así es desde todo ese tiempo. Gracias, mi hermano, por contarnos esa historia. Me llamo... Me llamo... Me llamo... Así se llama. Me llamo... Es que no sé cómo pronunciarlo. Se llama W... No, se llama d w i g h -T. Me llamo... Me llamo... Me llamo... Me llamo... Te he mandado estrellas en Facebook y nunca me mencionas. Jaja, saludos desde Toluca la Bella. Saludos. Te mandamos un abrazo hasta Toluca. Aunque sea ponte un nombre más pronunciable, mi hermano, porque no puedo pronunciar. ¿Qué significa? Te mando un abrazo, mi hermano. Saludos. Se pronuncia Dwight. Ah, ah bueno. Bueno, mi hermano Dwight, gracias por las estrellas, gracias por seguirme desde hace tanto tiempo. Eh, gracias por ser parte de la Legión Oxlack, por contarnos esta historia de un hombre, Dwight, nuestro amigo Dwight. Se escribe Dwight, pero se, se pronuncia Dwight, ¿entendieron? Dwight, y se pronuncia Dwight. Pues imagínate que, que veían el mismo hombre que entraba y que se quedaba recargado en el tubo de la de la litera o sea era real los dos veían al mismo hombre se materializaba Qué perro miedo que alguien entre y que te esté viendo ahí ahorita, ahorita las llamadas no ahorita tranquilos mándenme el mensaje porque luego las llamadas no se escuchan bien Qué miedo que que un fantasma entre y que te esté observando hasta que te duermas o sea a, a, hay que hacer algo no sabemos si estos fantasmas tengan que ver con, con los espíritus, con lo religioso o con, con lo paranormal, algo así. Y que con el agua bendita se vayan, con una oración se vayan. Eso me suena mucho a, a misticismo, al bien contra el mal. Pero si estamos hablando de otras dimensiones, ¿cómo es posible que estos seres se puedan hacer visibles? Y mucho más escalofriantes, ¿para qué se quedan ahí observando a los niños? ¿Para qué entra un espíritu y se queda recargado viéndolos? O sea, eso es aterrador. No hacen otra cosa, no, no tratan de comunicarse, no, no entran de una forma diferente, entran de una forma inquietante, de algo que no tiene razón. Simplemente se paran y, y se quedan ahí hasta que uno se duerma. Eso es escalofriante. ¿Qué, ¿Cuál es su razón de hacerlo de estos seres? No parecen guardianes, parecen más bien espíritus que, que moran por ahí y que les apetece ver cómo alguien se duerme o estarán tratando de espantar a las personas. Eso, eso da mucho miedo. Y, ¿Y qué pasó, mi hermano? ¿Cómo fue que, que ya dejaron de ver a ese fantasma? ¿Hicieron alguna limpia? ¿Echaron agua bendita? ¿Supieron quién era ese hombre que los observaba? Cómo fue el caso, cómo terminó eso. Se pronuncia Dawit. <risa> Se pronuncia Dawit. <The> <risa> Ustedes a todo le encuentran, ¿de qué? A todo le encuentran. No puedo creerlo. Se pronuncia Dawit. Mi primera terror Jamán. que la historia es eso mismo. Giancarlo. Eh, Fantasmas bolleristas. Saludos Oxlack desde Tijuana, un abrazo hasta Tijuana. Son fantasmas bolleristas, nomás les gusta ver. No puede ser Jacqueline Vázquez, Jacqueline Vázquez. Ya me empiezo a sentir eh, con miedo, ¿eh? Yo ya voy a necesitar aquí a mi novia porque dormir de a solito ya empieza a dar miedo. Es razón voy a cambiar a Movistar el número de Oxlack. <ríe> es raza, voy a cambiar a Movistar. El número de Oxlack, <risa> no te manches, dirá mamador, eh, raza, voy a cambiar a Movistar el número de Oxlack, no manches, ya no puedes porque, digo, no se puede, ¿o sí? Aparte está con, con, eh, con contrato, o sea, no, no se puede cambiar, no, no es de saldo el teléfono, es es con contrato. El espíritu de los frijolazos en el almuerzo. A Llámale a Manuel Oxlack, dice Israel Ventura. Oye, Oxlack, ¿crees que sea real el caso de Fernanda Ni? Nee? No, yo creo que Fernanda Ni nee utilizaba a su niña para hacer esos videos y falsos y volverse más famosos. Eso sí sería troll y sí se puede. Dice Eric Stark. Eso sí sería troll y sí se puede. No se pasen de lanza con mi número telefónico. No se pasen de lanza, son fantasmas lascivos. Hace frío ya que se me unos tamales de pollo con un chico de salsa bueno, Si ¿sí se puede que yo sepa, si ¿Sí se puede, Margarita Costa. No se pasen de lanza. Si me cambian el número a Movistar, en serio ya no vuelvo a hacer transmisiones. ¿Cómo creen? ¿Qué, qué maldad es esa? No, no, no, no, no, no, no, no, me destruyen. ¿Cómo creen que harían eso? No se pronuncia Mike Wazowski. Vamos a ver qué más tenemos. Ah, dice nuestro amigo... Eh, nuestro amigo Dwight. Dice que se pronuncia Dwight. Ah, y que dice que nada, que solo con los años dejaron de verlo. Ok, mi hermano Dwight. Pero en realidad te llamas Dwight. O sea, ¿en serio te, te llamas? Te, te pusieron de nombre de Dwight. Así está en tu acta de nacimiento... A este niño le ponemos como nombre que se pronuncia Dwight. No manches, o sea, ese es... En serio, ese sería una troleada, pero terrible para todos los maestros, alumnos y todos los que te hagan trámites en la vida. Qué complicado llamarse... Imagínate, el señor... Pues no, no. Eh, Juanito, presente. Eh, Pablito, presente. Sandra, presente. ¡Tric! <risa> no manches. <risa> Dice, nada, solo con los años. Ja, ja, sí fue mi papá y sí fue un, un relajo toda mi vida académica. Pues es que sí, no manches, es en serio. Ni, ni aunque estuviéramos en otro país, no, no, no, es, no manches. Tu caso es excepcional, mi hermano. Tu caso, yo no sé cómo las maestras te pasaban lista, cómo podían leer tu nombre. <risa> Ahora pon otro video para asustarnos. Hablo más de su nombre que de su caso. Pues es que sí, Elena, que no manche. Habló más de su nombre que de su caso. Bueno, pero se pronuncia Dwight, ¿no? Sí, Dwight. Ya suéltalo, le dice Leslie. Oxero Bully. No, la que te falta barrer ese nombre, es muy americano. El que manda el audio de los ojos celos soy yo. Eh, yo paso a otra historia, ja, ja, Leslie Dualipo. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice, hola, Zach. hoy estuve buscando un video tuyo de hace tres años sobre un caso de una mujer llamada Clara, pero el video ya no se encuentra en tu canal. El caso trataba sobre una mujer que daba como referencia de nombre Clara, o sea, anónimo. Su caso era de abducción y daba su testimonio muy interesante y apenas lo recuerdo a medias. Tendrás ese video guardado de, de casualidad porque lo he buscado por todos lados, pero no lo encuentro. Clara, lee este mensaje por favor recordatorio, todo el suelo de tuyo, gracias Clara No, no me acuerdo No me dejé llamada Clara Ah, ya, no, no Pues es el relato de, Clari, de Clarita Ese es de la mano peluda, ¿no? Vamos a escuchar el relato de Clarita Este estuvo bueno Vamos a echarlo para atrás Yo creo que te refieres al caso de Clarita A ver, vamos a ver Caso Clarita Caso Clarita, la mano peluda. La llamada más aterradora en la estación de radio, la Clarita. La mano peluda, caso Clarita. Vamos a escucharla. Bienvenidos, buenas noches. Estamos en su programa favorito. Voy a poner lo primero. La... Vamos a ponerle... Vamos a poner esto que se pone aquí en StreamYard. Vamos a quitar esto. Vamos a compartir pantalla. Vamos a detener pantalla. Invitar. ¿A, ¿A quién chinga? Vamos a invitar. No, perdón. Compartir pantalla. Ventana. Whatsapp. No. Pestaña Chrome. Caso Clarita. Compartir. StreamYard. Caso Clarita. Hacemos más grande esto. Estamos listos. Caso Clarita. La mano peluda. Estamos. El... La mano peludona Buenas noches a todos Son las 12 de la noche Exactamente la medianoche Donde los espíritus, los fantasmas Comienzan a salir Esta noche tenemos un caso Muy interesante Además bastante Estremecedor Es el caso de Clarita Vamos a tener una llamada telefónica Para que nos cuenten la historia no Pongan mucha atención y si tienen agua bendita a su lado, algún tipo de hierbas, amuletos o algo que las proteja de los demonios, por favor, ténganlo a la mano, porque esta grabación será bastante escalofriante. Buenas noches, estamos ya con el caso de Clarita. Vamos a ponerlo enseguida. Y vamos a escuchar qué tienen que decirnos sobre esta niña. Hijo, es está un hijo, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de nueve. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora, todo lo que ha acontecido, sea, Yo sé que ahorita usted no... Se escucha bien, fue ese caso de Clarita. Vamos a ver si hay otro. Se mm. nota, Clarita, vamos a ver este. Eh, pero una de las experiencias que me han pedido muchísimo y que han puesto los cabellos de punta es la situación de Clarita. En ese tiempo, cuando iniciaron la mano pendida, bueno, pues estábamos instalando muchas cosas. La grabación no es exactamente clara como las que ustedes está acostumbrado a escuchar. Por eso no lo hemos sacado mucho, pero la gente nos ha perdido mucho este relato. Y es muy impresionante, muy impresionante. Eh, lo hemos sacado del, del cofre de oro de los casos célebres de la mano peluda. Entonces, yo quiero que usted nos lo vaya a sugestionar, por favor. No se, no se me vaya a sugestionar, es algo que pasó hace como 11 años y además eh, es algo que, quiero no subimos más de esto? Ok, tiene como 11 años esto, ya pasó, pasó en otro lugar. No tiene nada que ver con usted, no va a pasar nada en su casa, no se me sugestione. Si va a no me ¿sí? mirando cada rato me espera, a mi suelo, como por esperando ver un pantalón atrás, no, señor. No me dice así. Es que mucho te venía escuchando y a lo mejor me apagué porque la carretera era estaba bien <risa> Pero no, o sea, no se me sugestione, por favor, es muy fuerte lo ya, que le vamos a ya, vamos, No directo, se me sugestione, ya. es un relato que también es clásico de la mano peluda. El caso de Clarita. Una madre de familia que tuvo que ser testigo de la transformación que sufrió su hijo después de jugar con la ouija. mucha atención. El es el sonido original. Me repito, carece de la calidad a la que la tenemos. nos tenemos acostumbrados, pero se entiende bien. Vamos a escucharlo. ¿Mi hijo es esta? normal, con una calificación en la escuela pd 9 el año pasado me sacó un promedio de primera lugar, y ahora, todo lo que ha acontecido en pues el en los yo sé que ahorita usted no va a creer pero todo lo que, si tocan a la puerta, él me dice, mamá, ¿sabes de qué planeta ya llegó? Y todavía ni siquiera sabemos quién es, porque no ha llega donde a la puerta. El otro día se mi hermana, y mi hermana a mí me encantó. Porque me dijo, mamá, ¿sabes de mi hijo? Y de la pero no a un fuera de lugar, sino final si quiere decir que la roje. Dijo, no lo no, hagas, no, mamá. No, no se metas por eso. El semblante le cambió cuando Clarita quiso deshacerse de la tabla. El joven estaba como fuera de sí. Se le agudizó la percepción al grado de predecir las cosas que iban a suceder en su casa antes de consumirlo. Pero lo más increíble fue cuando ella quiso entrar al cuarto del joven y se sorprendió al verlo, suspendido en el aire, o sea, neguitando. Y ya evita toda la noche sobre despierta. así no duerme muy es si si hermano. Todo me, todo me lo notifica, todo me lo dice, y quien dice que, que no me yo con el papá. Esa es atarlarme a su brazo de madera, pero ya no es igual. Él tiene 15 años, tenía unos 60, ahorita ya mire un 72. Yo me siento muy desesperada porque dicen muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo, es como en el... el... Yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaba de los seres, de los escados, y que si él quería ayudar, me dijo, sí, más nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar, no, tú no te preocupes, ya duérmete. Y yo que está quemando, me eso no porque me estás los ojos casi se les de su órbita, a ver que su hijo estaba meditando unos 50 centímetros sobre su cama. Ella reconoce que no es fácil que lo crean, y hasta los sacerdotes la tomaron por loca. También buscó ayuda con personas que supuestamente manejan energías, pero... Sí se entiende, escucho mucho ruido. Eh, yo la grabación la escuché mejor, pero se escucha bastante ruido. Porque pues ya son de las grabaciones grabadas, de lo grabado, de lo grabado, de lo grabado y se va asociando mucho. La señora habla sobre este hijo que tiene, que jugó la ouija, que había estado comportándose de diversas formas. Y cuando está hablando por teléfono con Juan Ramón, cuenta que al entrar a la habitación del muchacho lo ve levitando como unos 10 centímetros a, a, sobre el suelo. Entonces esa parte donde. Eso es lo que eso. Que no se entiende. Eso ahí dice que el muchacho estaba levitando. Eso es lo que quiso decir. Los voy a tener que traducir. Porque si no. No le van a entender nada. Ok. Entonces, vamos a escuchar. Ya va a acabar. Son diez minutitos, vamos, cinco. Ahorita yo les traduzco lo otro. Pero fue todo siempre por mismo. Por favor, si hay alguien que me pueda decir a dónde escogí. Él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo crees. No sé que se llama, se que solamente yo yo que se llama, y que no estoy viendo y no sabes ser. llama, se que Se llama, se que Se sienten no llama. Se llama, se y los Se no sé llama. Se Los Se son sacerdotes y no me hicieron claro y es que estoy en no sé qué. Lo repito, el año pasado no ha bajado sus calificaciones, al contrario, ha un más su inteligencia en más Lo que me tiene, de cuenta que está como muerto, pero mi dijo... Y dijo que había agudizado los sentidos, el muchacho que se había hecho más listo, más inteligente, por esto como que se le había metido el demonio y que estaba levitando como medio metro, yo dije 10 centímetros, pero ahorita que escuché ya le entendí mejor, y dice que metro y medio y que una vecina, una señora la ayudó, no sé si a bajarlo o algo así dijo, pero eso es lo que estaba comentando, son como cinco minutos de chillido y como... Un minuto de explicación, es el caso de Clarita. Y ya vamos a terminar, ya vamos por la última parte. Los físicos en el fondo eran muy vivientes porque, en cuestión de meter, alcanzó una altura de 1,82 un metros. Clarita vivía aterrada porque también adquirió cierta facilidad para aprender cosas. Ay, qué... Que estaba creciendo a lo <ríe> que el que el niño estaba creciendo a lo wey, que había alcanzado un metro que un metro noventa y dos centímetros. Imagínense, o sea, si hubiera seguido creciendo ese, ese muchacho, yo creo que desde aquí lo alcanzo a ver. Yo no sé cuántos años tiene el caso de, de Clarita. Pero si se le metió el demonio y lo estaba haciendo crecer pues ya para estos años yo creo que si me salgo aquí al patio lo alcanzo a ver ya debe haber crecido un chingo ¿no? pues si estaba creciendo constantemente ya llevaba un metro noventa ¿dónde quedó? ¿dónde quedó ese muchacho? todos salgan a su casa mejor lo alcanzamos a ver parado por ahí que estaba creciendo a lo güey incluso, él sorprendía a los maestros Vivo sola, pero le digo una cosa. Jale lo más posible el teléfono a la calle. Porque tengo unas ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo, ya nunca había visto esto, Dios mío, un metro ochenta y dos centímetros, ya. Y cada día crece más, pero ya no en una forma normal. 15 años...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 no sé, ya fue, Dios amigos. que es yo no sé, ya no se junta con él, que algo no la sé, yo... impotencia se poderó. dice que, dice Sandra que es la estatua de la libertad, y ahora es la estatua de la libertad, Sendero Negro nos mandó cuatro mil soles, no es cierto, cuatro mil pesos colombianos, mi hermano Sendero Negro dice, no es mucho, pero un granito de arena más. Gracias, Sendero Negro, por esos cuatro mil pesos colombianos. Gracias, un aplauso para la gente que me apoya con el super chat y cuéntame más, Chabelita, dice Ricardo. Oye, sí, cierto habla como la Chabelita, sí cierto. Oye, sí, el vato se puso a estudiar, se volvió más inteligente y se hizo más alto. El demonio solo quería que se supiera y saliera adelante, que se superara y saliera adelante. Y se hizo más guapo, ¿no? Imagínense, sí, el demonio solo quería que saliera, que se superara y saliera adelante. Lo hizo más guapo, más alto, más inteligente. Entonces, ¿dónde estaba lo malo? ¿Dónde estaba lo malo con ese muchacho? ¿El ¿Para, ¿Para qué chilla y chilla la doña si lo que le estaban haciendo era un bien al muchacho? Le estaban haciendo un bien al muchacho este. En lugar de estar llorando, pues lo hubiera dejado. Se hubiera hecho un genio, un genio gigante. Un genio gigante y guapo. Y la señora Chilli, Chille, ay, Dios mío, ¿cómo? No, no ven el progreso que estaba teniendo su hijo. Buen punto, dice Margarita Costa, era buena bestia, agarrando vuelo, Carlos Armijo. Y pues bueno, ese es el caso de Clarita. Vamos a terminar de escucharlo ya, donde aquí se respira el miedo. Pues, Esperen que, que sea como la no, necesariamente Pero el hecho de meditar, el hecho de conocer cosas que algo no sabía, el hecho de crecer, me refiero, que en poco tiempo carece centímetros, es lo convirtió una, una posición muy especial, y este bueno fue un caso muy impresionante, pero tenemos... yo, yo no sé por qué, porque cuando eh, hemos tenido aquí la oportunidad de de que la gente hable y cuente sus historias. Pero nunca, o sea, yo sé que también este, la mano peluda tuvo muchos años, pero yo también estuve, digamos, unos dos, tres años haciendo transmisiones cuando la gente hablaba por teléfono. Y, o sea, como en contadas ocasiones hubo gente que, que se aventaba unas historias buenas. Pero la mayoría de que se me subió al muerto y, y no podía respirar y, no, y, y eso es todo eso es todo lo que nos cuentan no yo creo bueno no creo yo escuché por ahí no no no me digan no me crean pero yo escuché por ahí que, que eso que los relatos de la mano peluda los, los pagaban o sea que eran actuados que llamaban y actuaban y pues se contaban unas historias así, por eso era tan interesante. Oh, my God, ya estoy viejo, ya hasta me está dando calambres. Oh, my God. Entonces, pues puede ser porque, porque, pues si ustedes checan, la gente que nos habla, siempre es de... Que se le subió el muerto y ya, ¿no? De que vio una sombra negra pasar y, es, y son, son como las historias que la gente cuenta, pero no es... No, nunca hemos tenido un, unas llamadas así. ¿Dónde está la, la gente que... Que es bien dramática que me llame y me cuente unas historias así. Es más, invéntenselas, les doy chance. Llámenme y háganle al drama y nos cuentan unas historias así bien rebuscadas, porque nunca, nunca ha habido historias así en, en otro programa, solo en la mano peluda. Y es porque, no me acuerdo quién lo dijo. Hoy voy a preguntarle a César Buenrostro, que es bien chismoso el César. Entonces, este. Que, que decían que pues que esas esas historias pues eran eran dramáticas eran pagadas y la gente no era gente sino que eran mismo equipo de, de la mano peluda que hacía las llamadas como si fueran actores y entonces es, hacían esas historias que no está mal ¿eh? No, o sea ustedes porque se las creyeron pero pudo haber sido de hecho por ahí a alguien fíjense las dos o tres veces que me habló alguien y me contó unas historias súper buenas me dijo que él había llamado y contado historias en la mano peluda y lo hablaba y tenía una facilidad de hablar Me acuerdo, me acuerdo uno se llamaba armando incluso tenía una facilidad de hablar y de contar las historias entonces eso sí es muy diferente a, a una gente normal que hable y que cuente las, las historias Uh, voy a, voy a, vamos a hacer ese experimento para, vamos a pagarle a alguien para que llame y cuente esas historias para ver cómo se escucha, para que vean que, que se puede hacer y que, y que es entretenimiento también. A mí me gustan las historias reales, pero me topo con el mismo, pro, el mismo problema que se topan todos cuando hablan de los fenómenos paranormales, de que la gente quiere el, el fenómeno del terror, el espantarse y todo eso, y no, naturalmente no, no aparece, quizá uno o dos relatos en meses, pero no es que todos pagan mamiox, pues va Abelín, vamos a hacer el trato, vamos a hacer que alguien llame y que cuente una historia así tal, tal cual, a ver qué tal queda, pero suenan mucho mejor las dramáticas donde la mujer llora. El caso de Josué es el, se volvió un supercaso porque no hubo necesidad de hacer no hizo drama de llorar, pero sí hizo drama de espantarse. Hasta la fecha Josué pues sigue diciendo que fue real, ¿no? Pero pues se escuchó tan espectacular en aquel tiempo que ahora que lo dice ya no se lo crees. no, no es la misma figura que escuchaste en el programa a cuando a cuando ya lo, ya lo escuchas o ves ahora. Y pega mucho más cuando una mujer está llorando y contando su historia. Lo vamos a, yo lo voy a tratar, voy a ver si me acuerdo, si me acuerdo porque luego se me olvidan las cosas. Voy a tratar de eso. Voy a buscar a alguien que le voy a pagar para que hable y cuente una historia así, llorando y demás. A ver qué tal, qué tal queda. Es entretenimiento, dice Moisés Gómez. A los que llamen les cobras mil pesos. Dice Soy King Varela. ¿A cuál hada? Y siguen diciendo que por su culpa murió Sáenz, Dice Leslie. Yo invento unos guturales para el experimento. ¡Órale Alex! ¡Órale Alex! Si quieren mañana. En serio. Ya fuera de broma. Mañana. Si alguien se quiere inventar historias. Y se quiere poseer. Y hacer lo que quieran. Mañana pueden llamar por teléfono. E inventarse su historia. ¿Sale? A ver qué tal les queda. A ver qué tal nos la pasamos mañana. ¿Les parece sí o no? Si ¿Sí se inventan unas llamadas y, y se inventan una historia? Alex Selvig. Pues sí, estoy hablando en serio. Yo le hago la edición. Concurso, dice Ricardo. Concurso de historias. Podría ser concurso de historias. Ustedes llaman y cuentan su historia. Y concurso de historias. Sí, vamos a hacer concurso de historias. Si hay unos... Unos 10 concursantes, este mando regalos que, que serían mis libros de criptozoología, playera de Oxlack y una tarjeta de YouTube de estas. A quien gane, ¿qué les parece? Entonces le mando todo ese paquete hasta su casa, pero ustedes llaman y se cuentan sus historias así de locas, pero. Como el caso Clarita, que sean re, reconocidas y renombradas por muchos años. Dice Omar Cruz recibió ayer una calentadita Oxlack, y estuvo preso. Ah, caray, no, no sabía cómo estuvo eso, Oscar. Oscar Juel. Omar Cruz recibió ayer una calentadita y estuvo preso, ¿supiste? No. A ver, cuéntenos ese chisme. A mí, mándame una playera, la que tenía se me manchó de cloro. ¿Cómo crees, Evelyn? ¿Cómo que se te manchó de cloro? La, va a ver a la persona que tiene helada sin problema, regálame una blusa <ríe> Luis Post buenas noches, eres el mejor en tu ámbito saludos desde Cancún ya <ríe> me está yendo la saquen sus buenas actuaciones dice Andrea, saquen sus buenas actuaciones mañana, ¿les parece? mañana recibimos llamados y sacan sus actuaciones gracias a Luis Pot por 50 pesotes, dice que eres el mejor en tu ámbito, saludos desde Cancún gracias mi hermano Luis Pot Gracias por esos 50 pesotes. Mañana, mañana puede haber concurso de llamadas. Saludos, Oxlado. Sintonía del show de esta noche. <coughs> confirma y todo exactamente. Confirma y todo. Oiga, ¿qué pasó con el señor de las piñatas? ¿Qué se pareció en Oyewoki? ¡Falso! ¿Sí le pegaron? Dice, sí le pegaron a él y a otro ayer. ¿Y si sí les pegaron o, o solo fue chisme? O sea, ¿sí se ve que le están pegando o solamente ellos dijeron que les pegaron? Porque pues al payaso de la toleda, cada, cada diario se pelea con los fantasmas, con los espíritus, con las brujas, lo revuelcan todas las noches, va al panteón para que le peguen. O sea, ¿de qué se trata eso? Saludos a mis hermanos. ¿Dónde podemos ver esa información de, de que estuvo preso Omar y que, pues, qué les pasó? Al menos que estén bien, digo, ¿por qué los metieron presos o cómo estuvo el asunto? Sí, qué emoción, no podré dormir de estar pensando mi historia para mañana. Quiero mi premio, bitch. Sí, mañana me llaman y me cuentan sus historias. Vamos a ver que sea creativo el asunto. Mañana empecemos con las historias inventadas. Salió masoquista al payaso, el crico de la Toledo. Yo soy de los haters de Facebook, desbloqueame, please. <risa> Dice David Ramírez, yo soy de los haters, al menos eres sincero. Hola, vas a ver a la persona que tiene helada? Eh, pues hasta que me escriban, hasta que me escriban, ya me escribieron que no pueden mandar helada, pero nos pueden mandar fotografías y videos para que las analicemos. Bueno, empezar a trabajar la historia, pues ahí está, inventen su historia, mañana en la noche hacemos, vemos cuántos van a concursar, <coughs> me mandan mensajito en WhatsApp primero para decirme yo voy a concursar, y eh, me mandan mensajito para decir yo voy a concursar en WhatsApp, y yo les, yo les hago la llamada, yo les marco para que a ver si se escucha mejor, ¿sale? Entonces mañana los que vayan a concursar me mandan WhatsApp, yo voy a concursar y listo. Así hacemos este negocio. ¿Cuánto tiempo debe durar la historia? Pues lo que tú consideres, Evelyn, puede ser una historia eh, muy corta y que sea muy interesante y aterradora y dramática, o puede ser larga y muy interesante. O sea, eso se los dejo a su criterio. Ustedes invéntense su historia y nos la cuentan aquí. Ya basta de no tener historias paranormales. Mañana es la noche. Mañana comienza este asunto. Ya estoy escribiendo mi libreto. Muy bien, Evelyn. Eso es todo. Oye, Evelyn, pero tú tenías una historia, ¿verdad? Así te conocí, Evelyn. Ya no me acordaba. Oye, ya, te, ya tiene tanto tiempo esto, ¿verdad? Porque así te conocí contándome una historia, Evelyn. <coughs> Espero que estés bien, Evelyn. Espero que lo que hayas platicado y, y todo eso por lo que llamaste a este programa en aquel tiempo, pues todo esté bien, que esté, sé que nunca se supera, pero espero que te encuentres feliz. Sí, Evelina Vélez, la que tú quieras, o sea, no, no, escribe lo que quieras, verdadera o falsa, solamente que llamen y que cuenten su historia, verdadera o falsa. Pero mañana mañana Mañana le echan ganas, se revuelcan, sacan espuma por la boca, que se escuchen gritos, que se escuche que el perro empiece a gritar o empiece a huyar por ahí. No sé, ahí ustedes sabrán cómo le hacen. Mañana nos vemos. Pero de miedo, no de risa. Sí, de miedo, les di, de miedo. Que sea de terror, que sea como los de la mano peluda, ¿eh? Que sea de miedo. Voy a poner a mi gato contar sus historias en los techos. ¿A qué hora? Mañana nos vemos, 9.30 de la noche. Me llamó mucha atención el video del hada, de hada. Le pisan la cola al gato. No menosprecies las subidas del muerto. Yo tengo un hijo que estudiaba No menosprecies las subidas del muerto. Es que a todos se les sube el muerto. A todos. Mi vida solo tuve una experiencia realmente terrorífica. La verdad, me, de miedo perrona. Sí, pues, o sea, a todos se nos. A muchos de nosotros se nos ha subido el, el muerto y sí ha sido de terror. Pero digo, siempre cuentan la misma historia porque casi a todos nos ha ocurrido. No estoy menospreciando las historias de la subida del muerto. Pues muy bien, gente. Eh, ya me imaginé todos pegándole al perro para los efectos especiales. Voy a escribir la historia de los hombres lobo en celo. No se vale esa. Oh, si así llama Y si llaman borrachos, dice Giancarlo, el muerto es bien caliente. Muy bien, gente. Mañana nos vemos. Entonces mañana se va a poner, se va a prender esta, este asunto. Osla, ¿cuándo regresas a Mérida? Pues espero que este año, me gusta mucho Mérida. Así que mañana nos vemos, gente. En serio, se inventan su historia o cuentan una historia real, pero bien dramatizada. Sea real o sea falsa, ustedes llámenme y cuéntenmela. Lo importante es aquí que se escuche bien y que, que, que impacten la gente. Y va a haber votaciones para ver cuál fue la mejor. Y mañana les enseño los premios, ¿va? Mañana nos vemos 9.30, descansen y nos vemos en la tardecita, a lo mejor en la transmisión. Hasta mañana. ¿Te pones de etiqueta para mañana, Oxlack? Va. Va, mañana me pongo corbata y, y camisita y todo. Descansen. Hasta mañana, Carly. Hasta mañana, Juan José, Adán, saludos.